Buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, lo que quiero es, eh, eh, bueno, pues es compartir de alguna manera mi, mi alegría por estar hoy aquí representando a la Universidad de Alicante y colaborar de cerca tanto con la UMH como con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, con Isabial, y por supuesto con la Consellería para abordar un tema eh, yo creo que tan relevante en investigación como este de los datos abiertos en el ámbito de de la salud. Eh, todos sabemos que el dato es el elemento clave ¿no? en, en investigación eh, porque nos permite cuantificar de alguna manera la, la observación y avanzar en el, en el conocimiento. Eh, de hecho, bueno, creo que todos sabemos que el éxito de una investigación de, de excelencia viene dado precisamente por el éxito en, en la estrategia para la obtención de datos de calidad y, y también en su tratamiento, del ¿no? que ahora mismo, pues eh, están contribuyendo al desarrollo de herramientas tan importantes eh, como el Big Data y como la, la inteligencia artificial. artificial. Eh, la importancia del datos es, eh, es fundamental, ¿no? es conocida en todos los, los ámbitos de, de conocimiento, pero en ciencias de la salud yo creo que todavía mucho más y además tenemos la suerte de que podemos contar con un enorme número de datos eh, que puede proporcionar nuestro sistema sanitario público ¿no? y, y debemos ser conscientes de alguna manera de, del valor incalculable de esta fuente de datos y de la importancia de, de ponerlos a disposición de los investigadores. Eh, bueno, pues eh, por mi parte nada más agradecer por supuesto a, a, al Vicerrectorado de investigación de la UMH, el querido Domingo, por la iniciativa y felicitar al comité organizador ...de la jornada, en especial a Alejandro Rabasa... ...del Instituto de Investigación Operativa de la UMH... ...por el magnífico programa que, que habéis preparado... ...y agradecer, por supuesto, a los ponentes su colaboración... ...y a todos los asistentes a la jornada su presencia aquí... ...estoy seguro de que va a resultar muy interesante... ...y muy provechosa para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones... A... A la presencia de todas las instituciones, de la Generalitat Valenciana, de Isabial y de las dos universidades, ¿no? Eh, eh, gracias, Juan, eh, por continuar en esta colaboración que, que seguiremos llevando, el, aunque hayan cambios ahora en los vicerrectorados, seguiremos llevando igualmente, Juan. Así que muchísimas gracias. Que esto es una gran oportunidad, ¿no? Esta, esta jornada, ¿no? Que, que vamos realizando año tras año. Y ahí, pues claro, quiero agradecerle a Janos que esté siempre presente ¿eh? como eh, una persona muy comprometida ¿no? con este tema y que además tiene la amabilidad de, de hacer sitio en su agenda ¿no? para poder compartir con nosotros su conocimiento, que es mucho, y su experiencia, que también es mucha. Además, siempre aprovechamos estas jornadas para ver si ya nos cuenta alguna novedad respecto a accesos de, a datos de la historia de salud digital, que es un tema que tenemos ahí pendiente hace un tiempo y, y madura pero despacio. <ríe> no sé si al final conseguiremos, yo creo que sí que lo conseguiremos. Ya nos contará ella a lo largo de la reunión. ¿no? Eh, por supuesto, a, agradecer a Alex el esfuerzo ¿no? de coordinarlo todo. a ver muchísimas gracias un año más por organizar la dificultad que tienen, ¿no? Con personas muy ocupadas y, bueno, son muchos correos, etcétera, pero bien, al final ha salido todo bien. Y a todos los ponentes, eh, pues desde luego agradecer su presencia, eh, especialmente a Isabel, porque sé que ha habido dificultades, pero que han sabido y han podido superarlas y les agradezco el esfuerzo que han hecho también para estar aquí. A Daniel, a Jano ya lo he comentado, en fin, eh, y a Sergio Padilla, que un año más también está con nosotros. Gracias a todos los asistentes por estar aquí. Eh, creo que va a ser una jornada productiva de un, un tema de, de gran interés para todos. Así que, sin más, eh, le cedo la palabra a Alejandro y cuando quieras, Alejandro, empezamos la jornada. Muchísimas gracias, Domingo. Ya no, Juan, la verdad es que, bueno, sí, eh, la, antes de arrancar, pues lo que veníamos comentando antes, off the record, que que somos conscientes de, del esfuerzo de, de todos los, los ponentes y de los asistentes por, por la apertura en, la, en las agendas, por lo, lo que prima nuestro día a día y, y que nos vienen unas fechas así en las que hay, que hay que encajar de alguna manera la jornada y la respuesta, como siempre, es, es magnífica. ¿no? Las disculpas por, por la premura en las que os hemos ido pidiendo pues eso, la información, la, la confirmación y demás... Y, y agradecer la, vuestra presencia. ¿no? Yo creo que por no demorar, eh, efectivamente, la temática que tenemos por delante, ya lo decía Juan, eh, pues es, es apasionante, no eh, repetimos temática como en años anteriores, eso en realidad es señal de que ha ido bien, ¿sí, no? <risa> tendríamos que ir cambiándola. ¿no? Eh, la temática es la, la de los datos abiertos en el ámbito de la salud, y los ponentes, bueno, eh, aunque intentamos siempre mantener un poco la, la coherencia con jornadas anteriores, con respecto a jornadas anteriores, pues siempre se, se les pide que eh, incorporen en la medida de lo posible alguna novedad, eh, siempre buscando un poquito la actualidad. Como decía Domingo, eh, perseguiremos a, a Llanos para que desde su amabilidad nos mantenga un poquito más al día con respecto a, a los avances que hay en cuanto a la historia clínica y demás. ¿no? Y bueno, y en general, cualquiera de los ponentes manteniendo la línea de trabajo que, que vienen presentando, por supuesto, siempre eh, se les solicita que, que nos mantengan al corriente de, de las cosas más novedosas que hayan que puedan aportarnos ¿no? este año. Eh, por no demorarnos, si os parece, y adelantándonos un poquito al programa, pero yo creo que, que vale la pena arrancar, eh, entraríamos con, con la conferencia a cargo de Sergio Padilla sobre explotación de fuentes de datos para proyectos de investigación en salud. Eh, Sergio es Facultativo Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en, aquí en el Hospital General del Che, también es profesor del Departamento de Medicina Clínica aquí en la UMH, y bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero desde el grupo nuestro, junto con mi compañera Cristina Polotskaya, hemos tenido el enorme placer de, de trabajar junto a ellos en, en un proyecto pequeñito. Y la verdad es que es, es un, un gusto poder contar con él en, en esta jornada. Sergio, si, si estás ya disponible para, para darnos tu, tu presentación hacer tu presentación. Hola, hola, hola, buenos días a todos. Y, bueno, tra trabajo con nuestro grupo, ese grupo de enfermedades infecciosas del Hospital de, de, de Elche, que es un grupo pues, más evidentemente clínico y que con, con pues, una, nuestra faceta investigadora pues, precisa eh, el uso de datos que se registran en, lo, en los sistemas de información de, que usamos de la consellería. Y la verdad es que a veces lidiar con estos datos, pues bien lo sabe el grupo de, de, de Alex, que que es difícil. Eh, yo creo que nos invitan un poco por eso, para, porque damos un poco de pena de cómo, cómo llegamos a conseguir los datos o cómo eh, los obtenemos o las dificultades que pasamos y eso pues genera un poco, ¿no? Eh? Genera, pues, pena y, y, y se polémica también un poquito y yo creo que da juego para luego. Entonces, eh, nada, gracias de parte de todo el grupo a la invitación y, y ¿Qué entendemos? Yo, yo no soy un experto en datos, en datos abiertos, sí que, sí que nos enfrentamos a la posibilidad, a la necesidad de, de obtener los datos. Y, y para mí, cuando buceasen qué son datos abiertos, los datos que se puedan disponer, ¿no? pues hay un grupo de datos que, que están los portales públicos, que son los, los, bueno, los más generales, que son datos agregados. Eh, del, del ejemplo, pues... Puede haber en el datos a nivel nacional, registros que de, de, están unificados en este, en este portal, pues de sanidad, del de INE, de salud, de demografía etcétera. Y a nivel de la consejería, pues puede ser este el portal de datos así abiertos, de la consejería que, pues, que tiene una función de cumplir también con la ley, de, que es de transparencia, etcétera. Y, y bueno, en principio estos datos no son los que a nosotros nos interesa pero, pero bueno… No nos puede interesar, a lo mejor, a nivel de, de, de investigación clínica, que es nuestro, en concreto, eh, nuestra, nuestro interés. Eh, hay, hay un, para que os hagáis una idea, a lo mejor esto se puede extrapolar a, a, a otros datos no así tan generales, como digo, pues hay, hay un trabajo que, que miran exactamente, en concreto, estos datos en portales abiertos, de, en concreto, los datos de salud, cómo se, se distribuye, en qué consisten. Es un trabajo que quiero traer aquí, que se presentó, se publicó hace un par de años. Yo creo que no son datos de la época pre-COVID. Y, y bueno, en estos portales generales, pues la verdad es que la salud está poco representada. 2,5% de los conjuntos de datos que se cuelgan ahí se refieren a la salud. Y la comunidad valenciana pues está ahí a mitad de la tabla. Digo, esto probablemente tenga un retraso en, bueno, la publicación es, de, es relativamente reciente. Y luego, lo que se, lo que, los conjuntos de datos que básicamente están allí, en, en, en datos de salud, pues básicamente son estadísticas. Estos son datos nacionales, ya digo. Estadísticas, instalaciones sanitarias, eh, eh, registros. Y, y dentro de esas estadísticas, pues básicamente registros de mortalidad, de discapacidad, indicadores sociales, salud pública… O sea, que eso es lo que podemos encontrar ahí. Ya digo que por lo general son datos que pueden tener su interés, pero para investigaciones clínicas o pues a veces se quedan, se quedan cortos. Y lo, lo, lo ideal, bueno, esto hay que potenciarlo, ya digo, la, la ley exige que esto sea así también. Lo, lo, ellos también, eh, perdón, al acabar, al acabando con este, con este con este trabajo. Que, bueno, que la calidad en general de los datos, es verdad que el 7% no son datos que se puedan explotar, de estos datos generales que digo en estos portales, 7% no se pueden explotar porque son en PDF o lo que sea, pero el resto, la mayoría, aunque no son de excelencia, que serían como la, la clasificación de estas cinco estrellas, pero son datos que sí que se pueden ser leídos por máquinas y puede, puede usarse para, para la investigación. Y bueno, la Comunidad Valenciana pues, sí que tiene un formato de, de datos en los que en estos portales te que, se puede, que pueden ser leídos, como digo, por, por ordenadores. Más interés pues, pueden, presentar, eh, pueden tener para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, pues, datos abiertos que sean más específicos para que se exploten, para poder explotarlos y que de eso pues, tenga un retorno para, para, para, para, la, para la salud en general, para los pacientes en general, para el hospital, para el funcionamiento de la, de la salud. Y esto... Corregirme, posiblemente haya más y yo no estoy informado del todo, pues hay iniciativas como esta del registro de, de imagen de la comunidad valenciana eh, yo creo que todo esto se mira un poco también porque hay aplicativos comunes en toda la comunidad y bueno, se ha podido hacer este tipo de, de registros o, o la aplicación Prosiga que bueno, que, que bueno, con sus retrasos y tal, pero ahí está, se pueden pedir datos de, de la historia clínica ambulatoria o la red MIVA que son, es una red de, de vigilancia micrológica de la Comunidad Valenciana, que yo creo que es una envidia para otras comunidades y que a lo mejor no se explota lo suficiente. Y bueno, estos tres son ejemplos de, de, de portales más o menos estructurados de donde se pueden conseguir datos clínicos de calidad pues en la Comunidad Valenciana, que esto tiene todavía mucho más recorrido. Y luego otro tipo de datos que sería ya la, la excelencia, pues plataformas específicas que estén integradas en los sistemas que usamos todos los días, eh, donde pues quede ahí eh, pues, todo relacionado, pueda descargarse, pueda. Otro, otro tipo de, de cosas y sí, de, de, de sistemas, que yo creo que me estáis entendiendo lo, lo que digo. Y, y bueno, este, pues en este camino, pues otros países han, han puesto la, la, la, el foco. Por ejemplo, esta es una iniciativa reciente que han titulado eh, yo creo que de forma acertada, provocativa, pero acertada, que los datos salvan vidas eh, una iniciativa del, del Reino Unido y bueno, esto está también potenciado por el, por el COVID que nos puso un poco las pilas a todo el mundo eh, allí, aquí, eh, a nosotros, a, a todo el mundo porque vimos la necesidad de, de explotar esos datos y bueno, ellos, pues en este, en este documento pues hay una serie de puntos que la verdad que son interesantes que, que lo, por lo menos los mencionemos pues ellos, para, para conseguir esto, hay que mejorar la confianza en, en el uso de estos datos, en la población, en los, en los profesionales de la salud. Hay que, darle, hay que conseguir que los profesionales eh, tengan la información que ellos necesitan. A mí me gustaría conocer mis pacientes, cómo van, pues eso es muy difícil tenerlo rápido. Pues esto hay que dárselo a los profesionales que trabajan ahí, porque al final va a repercutir en un mejor cuidado, en una mejor atención de los pacientes. A nivel local y a nivel nacional, porque hay personas que tienen que tomar decisiones y estos datos pues se ayudan a, a eso, son, son necesarios en cualquier otra cadena, vamos a decir fábrica, nosotros no, no somos una fábrica, pero, pero en cualquier otro sistema que funcione de la misma forma siempre eso se analiza, se, se analiza y se mejora en base a, a, lo, a analizar qué estamos haciendo y qué resultados estamos teniendo y también, pues, otro punto, pues, darle, darle a los investigadores los, data, los datos que ellos necesitan eh, para que desarrollen sus tratamientos, sus diagnósticos, etcétera. Y, y eso necesita de un desarrollo de, de, de la infraestructura, está claro, de, para, conseguir, para conseguir esto. Ellos han sido, ellos tenían, antes de, de desarrollar esto, que ya digo, así impulsado por, por el covid un tenían sistema, un sistema ya medianamente razonable que les permitió pues, ser los primeros en hacer ensayos clínicos importantes en el COVID, la COVID. Eh, pues, por ejemplo, para los tratamientos que, que usamos y la metasona pues eso lo dijeron ellos en base a poder seleccionar pacientes con sus eh, eh, características especiales, pacientes que pueden ser eh, candidatos a vacunas, a tal, y, y con eso ha conseguido, la verdad, que se avance en el covid eh, y eso lo podéis mirar, el site recovery, pues lo hicieron ellos de, y han reconocido que se hace, lo han hecho por, gracias a esta infraestructura que ya tenían premontada. Y ese es el camino que ellos dicen, en ese punto en concreto de dar poder a los investigadores con los datos, pues también dan ideas de, de por ejemplo, cómo reclutar a los pacientes. ellos Es pues, normal que si alguien tiene una iniciativa para eh, hacer un ensayo, un, un estudio, pues que se pueda, de estos sistemas de información, captar a la gente que pueda beneficiarse más para individualmente y a nivel colectivo pues para, ser, para reclutar pacientes. También poner el foco en cómo explicar o eh, difundir a los investigadores cómo, cómo se consiguen los datos o incluso hacer entornos en los que el, el investigador clínico pues puede explorar eh, si esta pregunta tiene sentido o no rápidamente, ¿no? pidiendo los datos y que tarden lo que sea, datos a. O sea, hacer una plataforma en la que se pueda explorar todo esto en tiempo real, vamos a decir, y ver pues, si se tira por un lado o por otro. Bueno, ellos lo tienen bastante, el documento está bien para leer y lo tienen, tienen esa idea de ver si lo consiguen, y nosotros también. Y, y, y un paso más de esto, pues sería, a lo mejor los que están más cerca de, de conseguirlo, y yo hablo por, por, por lo que me encuentro por, por la literatura, pues son la, el, el gobierno danés, la, eh, pues ahí pues, tienen muy bien... Eh, Montado y desarrollado el sistema de salud pública, de, de, de información clínica, de, y bueno, y es, la corte danesa pues muchas veces saca datos a muchos niveles, a nivel de, de VIH, de infecciosas también y a otros niveles también, y es una población muy parecida a la que tiene la comunidad, la comunidad valenciana. O sea, es un espejo en el que podríamos mirarnos. Entonces, dicho esto, eh, yo quería, a lo mejor, eh, poner un ejemplo real eh, durante la durante la pandemia de de, de, de, de la COVID, eh, de cómo nosotros nos hemos adaptado a esto, hemos intentado adaptarnos a las dificultades que hemos tenido, eh, lo que yo voy a contar es una experiencia personal de nuestro grupo, que no quiere decir que otros, que sea la misma en otros, ni que ni que a lo mejor o se puedo estar equivocado o, o, o desconocemos otros recursos que no, que, que, que hay. Pero bueno, la verdad es que, como otra vez he puesto, nos encontramos en aquella época con que las guías decían que no había ningún tratamiento frente a la COVID que ahí lo teníamos a los pacientes y que, que a ver qué hacíamos, que no, no hay ningún tratamiento eh, ni seguro ni efectivo y algo habrá que hacer. Solo teníamos información clínica de algunas cortes, pues, de algunos pacientes que nos hablaban pues, de cómo eran los pacientes, las características, pero poco más. Y a nosotros, pues, cuando venían los pacientes, pues nos hubiera gustado conocer pues, cuando venían, a, a, a ingresaban, pues, ¿qué iba a pasar con ellos? Si, una vez ingresado, iban a necesitar más oxígeno, si iban a necesitar ventilación mecánica, si iban a acabar en la UCI, si se iban a morir, o luego, cuando se iban de alta, si iban a reingresar o qué iba a pasar. Esas eran preguntas que nos hacíamos cuando, cuando empezó la pandemia. Y, y bueno, lo, digo, vamos a ver si lo desarrollamos en el que nos prediga esto. Eh, más que nada por, por ver cómo, cómo nos organizamos con los pacientes. Y, y es verdad que, bueno, ensayos clínicos, pues, sería la, la, la fuente ideal para estudios experimentales, ensayos clínicos, ideal para saber la eficacia de los tratamientos es, o, u otro tipo de, de, de, de cuestiones que tuviéramos, pero eso, pues, a la mano no, no, no es fácil y, y la verdad es que los datos que estamos registrando en el día a día, pues, sí que pueden usarse para estudios observacionales, pueden responder a preguntas de investigación como esa que os he planteado antes eh, pues, mirando los datos de lo que hemos hecho con otros pacientes y, y bueno que a veces es la única forma de, de contestar a, esa, a esas preguntas entonces pues surgió eh, la, la, esta iniciativa de la unión de Fisabio y la OMH, un programa de colaboración y, y ahí pues no, no, hicimos match con, con el grupo de ALES y nos dieron pues hay un dineral para contratar a una persona que está aquí también escuchando que es Cristina Poloskaya que nos ayudó con todo esto para, para, para ver cómo podemos hacer ese score predictivo. Entonces, pues nosotros sabemos que tenemos los datos registrados, eh, que los registramos en el día a día, pero no sabemos cómo obtenerlos y tampoco mmm, cómo medir bien la calidad y todo eso. Eh, este es el sistema que vemos que, que, con el que trabaja un, un médico que, que pueda acceder a los datos de, la, de, la, de asistenciales. Básicamente está todo maquetado con un serie de programas, de ahí no se puede salir, y este es el programa de, de pues ya conocéis, de, de, de, de asistencial, de, de trabajo asistencial en el día, para que veáis cómo se recogen las, pues las variables, están aquí, pues se pueden rellenar, pero no sabemos cómo sacarlas, no sabíamos hasta su momento cómo sacarlas, o variables que, importantes, un paciente con antecedente de pancreatitis, pues que no está aquí en texto libre, que no está en un en un listado donde debería estar, tampoco sabemos cómo sacar este listado de aquí. Bueno, son datos que están introducidos con mucho esfuerzo, de muchas personas que entran aquí a, a la historia de esta, esta ficha la ficha de este paciente y que no hay forma de, de, de sacar. Entonces nosotros, para nuestro objetivo, necesitábamos pues, variables que estaban antes de ingresar al paciente, variables durante, el paciente, durante la estancia del paciente en el ingreso y después del ingreso, variables demográficas. Eh, variables de, de sus enfermedades previas, de cómo estaba en el momento de ingresar, de exploraciones complementarias, de laboratorio. O sea, necesitamos una serie de variables para poder saber cómo evolucionan estos pacientes y dar respuesta a esa, a esa inquietud nuestra, que al final, pues si lo hacemos bien, redundará en el, en el paciente. Y, y bueno, clásicamente, pues antes de, de la COVID, pues nosotros lo que usamos para este, este tipo de estudios, más de no los estudios específicos donde podemos tener unos datos concretos o en, en estudios de ciencia básica donde puede haber un, un dataset concreto, ¿eh? pues usamos una recogida, sinceramente, me da vergüenza decirlo, pero manual, manual, a través de los sistemas de información, pues es así como se hacía y a veces in, eso es inviable, la verdad, ya cuando empiezas a sumar pacientes y lo ideal sería una, una recogida automática, ¿vale? Esto, pues con mi perfil, como he visto, es imposible. Sabemos que esto tiene mucho potencial porque está todo registrado. Sabemos que están todos los datos ahí, pero no sabemos cómo, cómo sacarlos. Y bueno, inicialmente pensamos en meterlos en RedCap. RedCap, como seguramente todos conocéis, es una herramienta muy buena de, de registro de, de datos o de, de, y a la ayuda del de registro de datos de, los, de, de estudios. Y, y bueno, la verdad es que lo propusimos a Fisabio, estaba en Fisabio. Y empezamos a, a, met, a diseñar ahí una base de datos para recoger todos estos datos con los pacientes cuando iban viniendo, pero vimos que era imposible, que eso era imposible recogerlo, o sea, era inviable que alguien eh, pudiera re, eh, escribir todos los datos aparte del Orion en, en un sitio. Y tuvimos que cambiar de estrategia e intentar obtener pues, los datos de una forma más, lo más automática, semiautomática, cuasi automática posible. Eh, y la verdad es que pues... Esa fue nuestra idea y se, se juntó un poco nuestra necesidad y la voluntad pues, de, de personas del hospital pues, que nos facilitaron los permisos, que nos facilitaron pues, informática también, recursos que ellos ni conocían o, y, y se pudo pues, hacer algo, algo así un poquito más, más decente para obtener la información. Eh, esto pues, serían las fuentes de datos que teníamos. Había muchas fuentes de datos para sacar eh, los datos que nosotros necesitábamos datos de una base que elegía, datos del RedCap que aquí sí que hubo para medio que metiera a mano algunos datos que eran imposibles de obtener, que estaban registrados, pero era imposible de obtener, por lo menos nosotros no sabíamos obtenerlo, datos de, de fármacos, de microbiología, o sea, había una serie de, de, de bases de datos que necesitamos eh, explotar para obtener um, una, una base completa. La verdad es que yo creo que el... el Alex y su grupo pensaban que le íbamos a dar un, un Excel, ahí tenéis el Excel tal, pero cuando se encontraron esto, pues la verdad es que no se lo imaginaban que esto fuera, fuera así. Eh, y hasta conseguirlo, él, pues se tardó mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, estos son, son ejemplos que pongo de los datos que nos encontramos, pues aquí obteníamos de, de texto, de datos de texto que conseguimos sacar con los ingresos, pues la cohorte de los pacientes que ingresaban en nuestro hospital, todo esto, pues ya un, un trabajo de, de arreglar todo esto y ponerlo en orden y leerlo. Datos de la otra base de RedCap, que aquí sí incluía manualmente alguna, alguna variable, pues variables de la comorbilidad de los pacientes, estaban aquí. Datos de farmacia. La verdad es que en un primer momento eh, se hizo una, una consulta a Prosiga porque era, era de interés también ver los tratamientos que estaban tomando los pacientes antes de, coger, de adquirir la COVID, pues, pues eso tiene influencia en la, en la evolución. Y la verdad es que se solicitó a Prosiga en junio de 2020 y tardaron año y medio en, en yo recibir los datos. Y esto, pues bueno, luego no, no lo pude aprovechar, sinceramente. Me da un poco así de para decir, pero no lo pude aprovechar. Estaba ya poco pasado de, de moda. Y luego, pues, eh, de estos eh, fármacos también, los fármacos de, del ingreso, eh, fármacos de los pacientes que recibían, fármacos que recibían los pacientes estando ingresados, pues también era algo que necesitábamos saber y te pones a buscar, pues el farmacéutico también tampoco tiene forma de saberlo, el programa lo gestiona una empresa externa de, y, y tiene que hacer consultas a, a esa persona externa, intermediarios es muy difícil… Una forma, están de una forma en no es de una forma otros de otra o sea todos son dificultades que, que bueno que yo creo que con un plan pues esto se podría en unos años mejorar mucho microbiología en la que menos problemas nos dio la verdad es que todo eso está tabulado bien tabulado todo muy bien registrado las analíticas vamos a decir que también de una forma semiautomática conseguimos obtener datos de análisis de, de todos los pacientes haciendo una descarga manual uno a uno pero obteniendo todos los datos de ellos y luego pues con las constantes de los pacientes, la tensión, temperatura, eh, el oxígeno que recibían, la saturación, etc. Pues todo eso sí que también hubo que hacer un trabajo de, detrás importante para conseguir al final pues un, un dataset, un, un conjunto de datos. Eh, en su momento eran 1.600 pacientes, ahora ya tenemos cerca de 3.000 pacientes. Y, y, y bueno, con muchas observaciones y que nos ha permitido pues hacer muchas cosas, la verdad. Nos ha permitido pues... Eh, tener esos datos a medida, con una calidad de datos aceptable y con una información que, no, que nos fiamos. Eh, que se, la hemos trabajado por, por arriba, por abajo, de muchas, de muchas maneras. Y bueno, estas son reflexiones que la persona que, que trabajó en esa recogida de datos pues, hizo en su momento, qué dificultades encontramos en su camino de del dato que necesitamos a, a obtener los datos, pues, eh, dificultades en la gestión de la privacidad de los datos, que esto, claro, es muy importante, que alguno de ellos hubo que hacer de forma manual, que algunas eh, consultas se hacían sin automatizar, no se podían automatizar, había que repetirlas y luego y, y tratar los datos otra vez, que son datos de distinto formato, bueno, que las tablas cambian a lo largo del tiempo, y bueno, pues esta persona, que es Cristina, que está escuchando, pues decía esto, que necesitaban a alguien como ella, pues ahí haciendo eso, que, eso, que se necesita a alguien como ella haciendo esto, y que haya también un banco de datos único Ella no entendía pues, que, que esto podía ser así. Y bueno, al final pues, todo dio sus fruto, se fue sacando con mucho esfuerzo y, por ejemplo, pues, alguna, algunos trabajos que han, que han derivado de, de, de ese... De ese de ese esfuerzo, pues ha sido este, este estudio en el, en el que vimos que uno de esos fármacos era un predictor de mejoría, el rendesivir, que hoy día también se usa, no porque nosotros lo dijéramos, muchas otras estudios lo, lo, lo, lo vieron, se usa y nosotros vimos que en nuestra cohorte, pues las personas con un, que eran más precoces, venían más precozmente o que tenían menos inflamación, más inflamación, perdón, menos inflamación, perdón, son las que más se beneficiaban de este, de este, de este fármaco. U otro fármaco que vimos que no tenía en determinadas condiciones utilidad, usarlo en determinados pacientes. Y otros más estudios en relación con la inmunidad, en la relación con el, con el long COVID, en relación con otras estrategias de tratamiento del COVID, pues que se han derivado de estos trabajos y otros parecidos, extrayendo datos que os digo de esta forma. Algunos de ellos pues trasladaron este trabajo, pues eh, en el que miró la, la validez de la salida para la detección de PCR. Eh, los pacientes, en lugar de los zapatillos, adop, se, se adoptó por, por la gerencia del hospital y sirvió pues, para mejorar y para desatascar muchos PCR que se están haciendo en la sala y que los pacientes, pues, o autotomaban. O sea, que esto tiene su tralación eh, a nivel de, de, de lo que hacemos en el, en el día a día, a mejora. Y, bueno, pues, nada, yo solo acabo con, con, con lo que yo pediría, yo... Yo estoy de acuerdo con ese con eso que he puesto antes de que los datos salgan vida, que tenemos que ir en esa dirección. A mí me gustaría por lo menos que, el dato, que fuera así, que los datos fueran más accesibles, que no entiendo por qué, con la capacidad que hay ahí de, de anonimizar, de todo esto, no se puede, no puedo tener yo los datos de mis pacientes, de, de mis pacientes como grupo para poder analizarlos, que esto se protocolice que se creen estructuras que se necesitan, claro, de, de, de infraestructura, de software, de personas, eh, que, que se converja todos los datos en una base de datos, que, que haya como sistemas que, que permitan leer en, en tiempo real, como una especie de, de panel de control de lo que de cómo va, no haya que hacer descargas, que se estandaricen todos estos datos clínicos, que todo eso es posible. Y claro, garantizando la, la yo, yo Mi reflexión final es que yo creo que esto, todos tenemos voluntad de que, de que sea cada vez mejor, que cuesta mucho trabajo, mucho tiempo y que al final lo conseguiremos. yo Este es mi deseo y, y, y si no, pues será de cualquier otra forma, pero yo creo que lo vamos a, a conseguir entre todos. Yo no tengo nada más que comentar. Gracias y espero pues haber sugerido aquí o pues ideas o para luego para el debate. Bueno, pues aprovechamos a ver dudas que puedan haberse suscitado de, tras la intervención de Sergio, alguno de los asistentes, que seguro que ha habido alguna cosa que se ha quedado ahí. Yo, de momento, a mí eh, se me ocurría una al oírte, Sergio, qué tenemos a corto plazo que se pueda plantear desde tu grupo, hacer, por dónde, por dónde continuar en esta dinámica de la explotación de datos? ¿Cómo, cómo lo ves tú El, los próximos pasos, la, lo más inmediato? O sea, a mí me gustaría también que alguien compartiera si, si su experiencia, a ver si es parecida a la nuestra o no. Y, pero respondiendo a de tu pregunta, eh, nosotros, sin ayuda de otros, no podemos hacer nada. Los datos están ahí y yo no puedo entrar, no puedo tenerlos, no puedo... O sea, es que necesitamos la ayuda de, de los que gestionan los datos necesitamos que, que nos digan dónde están, cómo se pueden obtener porque es que es, no puedo seguir, no sé se me explico que no ¿Pero te refieres dentro del mismo hospital incluso o, o, no, o con la datos, captación? Realmente, realmente datos en abierto en mi ¿Sí? la red MIVA es la que así más eh, de, ver, calidad, de con pues, el otro tipo de datos a nivel de clínica, con datos de personas interesadas in, pues es muy complicado obtener esos datos. Mm. A ver qué nos, a ver qué, qué aporta Domingo que, que quería que iba a intervenir y Daniel. Hola. Desde eh, bueno, la pregunta saludada Daniel que no sé si lo he comentado antes, que muchas gracias por estar un año más en la jornada, pero quería añadir, pues bueno, nosotros sabéis que tenemos eh, un estudio desde hace 15 años que es el estudio Escarval que es una cohorte de población valenciana y que solicitamos los datos a la Comisión Prosiga ¿no? que es la que autoriza ¿no? el previo paso por comité ético etcétera, ¿no? y bueno nosotros pues porque somos un grupo grande y, y tenemos personas que nos apoyan para eso, pues se tarda mucho pero al final pues consiguen la información. Lo que quería comentar es que hablando de datos en abierto ¿no? y de esta tendencia que hay internacional, por supuesto en Europa, etcétera, a que la información pública esté accesible, sobre todo para instituciones oficiales, como es el caso de universidades, sociedades científicas, la propia consellería, etcétera, y además de personas que trabajamos en la propia consellería, somos trabajadores de la consellería y tenemos un reconocimiento como investigadores, pues eh, yo sé que se está trabajando y ya no es una de las personas que más está incidiendo en este tema, pero, pero veo que se avanza, avanza muy despacio. ¿no? Y realmente los profesionales, que son los que introducen la información, pues les gustaría poder tener ese retorno, ¿no? sobre todo los que nos dedicamos más a la investigación. Entre otras cosas, porque antes se ha comentado, no lo ha comentado Sergio, los datos salvan vidas. Y es verdad, o sea tenemos muchísima información, hoy en día que está registrada informáticamente, y que, y que no está disponible, está disponible de una forma muy compleja y muy, muy lenta, ¿no? Entonces, pues, tenemos que insistir. El otro día estuvo el consejero de Sanidad aquí y precisamente habló de su interés en potenciar eso, ¿no? Porque, desde luego, el acceso para investigación tiene que tener una línea independiente. Es decir, no podemos utilizar la misma línea de acceso que se utiliza pues, para, para gestión, pues, para todo el equipo de gobierno, etcétera, que siempre tendría prioridad y con los recursos tan limitados como hay. ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar eh, líneas alternativas en paralelo, donde haya unos repositorios donde se pueda acceder a la información para investigación con un proceso independiente ¿no? y con una y con una base de datos que se actualice, no hace falta actualizarla cada día, cada seis meses a lo mejor, ¿no? Pero que no compita con, con el recurso, digamos, limitado que hay para ofrecer datos a los equipos de gestión. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que a nivel de departamento, yo no sé en Elche, pero por ejemplo en San Juan, también depende mucho ¿no? de los servicios informáticos, las personas que hay, pero en San Juan sí que tenemos eh, pues personas muy interesadas por la investigación, que además el jefe es profesor, universitario, etcétera y que bueno, nos apoya mucho ¿no? también cuando planteamos algún estudio en la medida que el departamento tiene acceso a sus propios a los datos del departamento. ¿no? Y luego también es verdad que eso fue un avance que se produjo hace unos años, que por ejemplo cada médico de atención primaria puede eh, digamos analizar en cierta medida los datos de su cupo. Eso tiene que estar accesible. ¿no? Un médico puede saber, no solo para investigación, sino también para práctica clínica. ¿no? Y de hecho, lo hemos utilizado para mejorar la práctica clínica. Por ejemplo, cualquier médico de atención primaria puede listar cuántos pacientes con diabetes tiene con mal control. Porque puedes hacer listado por, por código CIA de patología, por todas las patologías, por eh, datos de laboratorio, por datos de tratamiento... Entonces, ahí sí que hay una oportunidad grande, que también desconocen muchos médicos ¿no? de primaria, fundamentalmente para gestión de la consulta, pero también se puede utilizar para investigación. Pero lo que es a nivel macro, ¿no? de, de poder dar grandes datos, una información muy valiosa para la comunidad, de esa información que tenemos en la historia clínica, electrónica es un camino que todavía está por desarrollar, creo yo. No es una pregunta, es un comentario, Sergio, para apoyar un poquito lo que tú estabas comentando y lo que ha dicho Alex también. No sé, luego ya no me imagino que cuando haga su exposición, pues comentará algo de esto, me imagino. No hace falta que respondas ahora ya no si no quieres. ¿eh? Ya, ya. A ver, ¿teníamos alguna intervención más antes de pasar y de darle la palabra a Llanos? Ya que hemos abierto el melón este. A Jesús, dinos cosas a ver, Jesús Bioque. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos eh, días. Yo voy en la línea que, que acaba de mencionar eh, Domingo. ¿no? Yo me interés más en este tipo de utilización de datos recogidos, de la gran cantidad de datos que recoge el sistema a todos los niveles, en hospitalarios, eh, también atención primaria. Y el, el, el problema que yo observo aquí, porque aquí una gran barrera es eh, al final... Eh, el, el secreto estadístico y respetar la normativa vigente respecto a la confidencialidad de los datos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, centrándolo en el caso concreto que, que me planteo ¿no? y en la dificultad que supone a veces acceder a estos datos y el hecho de que normalmente lo tenemos que hacer por eh, algún vericueto o por la puerta de atrás. ¿no? Eh, en el estudio Predimed Plus, que es un ensayo de intervención comunitaria que se lleva en todo… En, en toda España, pues hay comunidades y hay centros que, teniendo en cuenta que cada participante en el estudio da su autorización y consentimiento informado para participar, ellos, eh, de acuerdo a la ley del secreto estadístico, habilita para acceder a esta información, además que se expresa así en la carta de consentimiento, eh, a nivel eh, de datos disponibles en hospital o en atención primaria. En este caso es fundamental para un ensayo clínico, para cualquier estudio de corte prospectivo, eh, también o, vamos, tanto de intervención como observacional, el que se pueda acceder a estos datos de una forma eficiente, porque si no supone mucha pérdida de personas, tiempo eh, en, en, en ambos lados de la barrera, porque en nuestro caso para acceder a los eventos que van ocurriendo en estos seis años y en los dos próximos que tenemos que seguir viéndolo tenemos que ir detrás y encontrar un hueco en la agenda del médico de atención primaria para que con su clave acceda a la historia eh, informática de, de, de, del paciente. Y con todo y con eso va a tener limitaciones para acceder a la información que hay disponible a ciertos niveles eh, a nivel hospital. Eh, entonces, claro, aquí es necesaria, es necesaria la participación o la buena colaboración de la administración. Y esto a veces eh, se consigue parcialmente por la buena voluntad del director, subdirector o, o el cargo eh, vigente en ese momento. Pero basta que haya un cambio en la consejería o a otros niveles para que la cuestión cambie y el permiso este se, se pierda y haya que volver a activar todo esto. ¿Ahora cómo se resuelve? Pues ya lo digo, de esta forma un tanto artesanal, los médicos de familia eh, pasándose... Eh, un, una o dos horas sentado en el despacho, pues los cinco, los siete, los veinte pacientes que llevan cada uno individualmente. Pero lo ideal sería que se permitiera con una clave acceder a la información de estos registros, de estos pacientes, que estarán debidamente identificados en el historial con el SIP, con la información que se requiera, para acceder a esta información de forma continua, fiable, eficiente, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que aquí hay una asignatura pendiente que, que debemos intentar eh, comunicar entre Administración, Centro de Investigación, Isavial, eh, Fisabio, eh, universidades, para resolver este problema, que es crónico, ¿no? que, que lleva desde de, de mucho tiempo y que es necesario. Y aquí no se incumple ninguna normativa, ¿no? sencillamente es de poner disponible esto. Muchas gracias Jesús por, por tu reflexión, porque que será ampliamente compartida. Pero ahora es como instrumentarlo, ¿no? Ya eh, pues, si te parece la verdad es que los astros se han alineado para que cumplamos con el horario. <ríe> Yo quería adelantar ahí un poco, pero al final bueno ya es cuando ah, tú quieras. Bueno, muy bien. Pues nada, como os decía eh, bueno primero muchas gracias por invitarme. Ya es la tercera la tercera vez. Y, y espero que sí que podáis ver un progreso de lo que vamos contando año tras año, de, de cómo vamos avanzando y cómo vamos un poco pues, pues peleando, de verdad, desde aquí. ¿Vale? Esta era una de las imágenes que os ponía ya el año pasado, las necesidades que, que tenemos que, y que tenéis todos. Eh, es imprescindible pues, que seamos capaces de, de ser más más ágiles, más flexibles, de que tengáis más disponibilidad de la información, más velocidad y más capacidad. O sea, eso, en eso coincidimos todos y yo creo que desde esta dirección general y de la Secretaría Autonómica también se ha apoyado desde el principio ver hacia dónde dirigimos los esfuerzos para que, para que podáis tener esta, esta necesidad que tenéis y que al final repercutan los pacientes. Como comentaba, se, se necesita que todo esto se haga con una garantía de seguridad y privacidad de la información que tenéis. Más movilidad para poder tener acceso a, bueno, pues a la historia o el profesional desde cualquier sitio. Y sobre todo mejor visualización. Eh, Sergio ha puesto la pantalla de Orion Clinic, pero sí que es cierto que a nivel de explotación o de cuadro de mando que se pueda hacer sobre esa información que tenéis ahí, pues, pues no hay. Ahora nos estábamos moviendo en un mundo de que bueno, pues vamos a la medicina personalizada y poder tener alerta de los pacientes... Pero ¿cómo vamos a gestionar todas esas alertas? Porque al final vamos a inundar al profesional y o somos capaces de verdad de, de seleccionar bien las alertas y ver qué le mostramos y qué, y qué enseñamos o, o va a ser inmanejable también. Vamos a intentar solucionar una cosa y lo que vamos a hacer es generar otro problema. ¿Vale? Luego a la derecha veis, de pues que también se sigue trabajando en que no solamente tengamos registros de la historia clínica, sino que el paciente pueda incorporar su registro de actividad diaria y hay apps que te permite volcar a la historia clínica los datos de los dispositivos médicos o relojes o inteligentes que tenga el paciente, entonces también es otra cosa que hay que decidir, ¿Cuánto, ¿cuánta información vamos a volcar y vamos, o vamos a inundar de, de información? Entonces, bueno, pues hay una serie de, de retos que tenemos que resolver. No me entretengo aquí, ya ha comentado Sergio el, el concepto de, de datos abiertos, ¿vale? ¿Qué son, qué son los datos abiertos? Principalmente... Eh, a nivel sanitario y en investigación hay un problema de reproducibilidad de todas las investigaciones que, que se hacen. Porque si yo quiero reproducir alguno de los experimentos que estáis haciendo vosotros o de las investigaciones, no hay manera de hacerlo porque no puedo acceder a los datos que vosotros habéis utilizado para, para hacerlos. Entonces, pues cuando hablamos de datos abiertos, este es un poco el objetivo que tendríamos que intentar eh, llegar, que de verdad que ese dato se pudiera, se pudiera utilizar y se pudiera compartir. Eh, como sabéis nosotros tenemos eh, el plan estratégico en eh, la consellería a nivel de generalidad y luego hay un apartado también a nivel de, de consellería de sanidad que tiene cinco líneas, el espacio sociosanitario compartido con la consellería de igualdad y luego más centrado en lo que es sanidad, sanidad cercana, sanidad robusta, sanidad integrada y sanidad prospectiva, ¿vale? digamos que, que estas tres eh, robusta, integrada y prospectiva es lo que nos tiene que ayudar a, a crear esta, esta estructura para mejorar la información. El, el Ministerio de Sanidad, y es lo que eh, hoy contaré un poquito, cómo van avanzando los proyectos y las, y las iniciativas que se hacen a nivel del Ministerio de Sanidad, también tienen dentro de su estrategia un elemento muy claro que vaya dirigido hacia la analítica de datos, hacia la inteligencia de negocio y hacia el Espacio Nacional de, de Datos Sanitarios, que está alineado con la estrategia nuestra. Nuestra línea de sanidad prospectiva, sanidad integrada, sería pues lo que cuadraría con esa, con esa parte de, de la estrategia del Ministerio. Y vamos a ver un poco hacia dónde vamos. Si os fijáis aquí, estas son todas las iniciativas, todos los planes, tenéis los importes y los años que el Ministerio ha puesto en marcha para mejorar la, la historia de salud digital, para mejorar los planes de transformación en atención primaria y para mejorar el espacio nacional de datos. Los tiempos y los márgenes que... ¿Qué barajamos? Pues la verdad es que son bastante limitados, porque salvo los que tenemos de plazo hasta el 2026, si os fijáis aquí, el de mejora y acceso y sostenibilidad del sistema, que es lo que antes se conocía como Farma industria, es en el 2024, y el espacio nacional de datos es para junio del 23. Tendríamos que tener ya todo hecho, tendría que estar el espacio nacional de datos y los objetivos cumplidos para diciembre del 23. En cada una de estas líneas, eh, la Comunidad Valenciana ha tenido que hacer propuestas de proyectos en los que invertir ese dinero que le va a llegar a ella. Nosotros eh, nos corresponde, salvo en el despacio de datos, que ahora luego os diré por qué, nos corresponde un 10% de, de la inversión que, que hay a nivel, a nivel nacional, por población. Entonces, de los 220 millones que hay para el plan de sostenibilidad y mejora de la eficiencia, a la Consejería de Valencia, a la Comunidad Valenciana le corresponderían 22 millones del plan de transformación digital de atención primaria de los 230 millones, a nosotros nos corresponderían 23, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde eh, vamos a dirigir nosotros eh, estos fondos, esta inversión? ¿vale? Pues nosotros hemos propuesto, se han propuesto unos 20 proyectos, estamos entre el 20 y 23 proyectos en, en todos los grupos, dentro del apartado de mejora eh, de la sostenibilidad y la eficiencia al sistema sanitario. Aquí comentaros que tu, teníamos una limitación, pensábamos que los 22 millones era para gastárnoslo en lo que queríamos, pero eh, solo podíamos elegir proyectos de lo que nosotros quisiéramos de un 50%, porque el otro 50% estaba condicionado a que un 25% fuera a mejorar la eficiencia de gasto sanitario, a cumplimentar todos los cuestionarios que, que se envían al Ministerio, y eh, el otro 25% a mejorar los sistemas de interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud todo lo que es eh, la receta europea, la historia europea, la historia de salud electrónica, Valtermed, eh, el, el SNS Pharma, todos los proyectos que ya estábamos a lo largo de los años trabajando con el Ministerio y que nos habían dado dinero, pues han dicho, no, ahora ya eh, es obligatorio que todos estos proyectos finalicen en, en plazo. Dentro de, de los proyectos de transformación digital, lo que hizo el Ministerio fue formar siete grupos de trabajo. La comunidad valenciana participa en los siete grupos de trabajo, ha propuesto proyectos en todos, tanto en ciberseguridad como en cuadro de mando, de recursos humanos, de canal del ciudadano, de la historia de salud digital, de soporte a la ayuda de decisión. Si veis aquí a la derecha hay una columna que es una P o una L, nosotros somos participantes en todos los grupos y somos líderes del, del proyecto de soporte a la decisión clínica. Y luego tenemos el de atención personalizada y el de espacio de, de datos de salud, más relacionado con, lo que, con el ámbito que nos toca ahora, que se están todavía definiendo los proyectos. ¿vale? Relacionado con, lo, con el objetivo que nosotros queremos conseguir, pues tenemos un proyecto que, que presentamos dentro de la, de la interoperabilidad o historia clínica digital, que ya os avancé algo, el... El, el, la jornada anterior, que es el reto de tener un GIS centralizado. Recordar que nosotros tenemos una variabilidad de sistemas de información eh, tremenda en lo que es la consellería, eh, en todas las áreas, eh, salud pública, en recursos humanos, eh, en lo que es la parte más, más asistencial, Ahí, solo salud pública tiene 27 aplicaciones, y eh, estamos en un trabajo de unificar y simplificar esas aplicaciones. Por ejemplo, Salud Pública tiene una aplicación para cribado de cáncer de colon, una aplicación para cribado de cáncer de mama y una aplicación que se iba a sacar ahora para cribado de, de cervix. Pues lo que se va a hacer es una única aplicación para los tres tipos de cribado. En vigilancia igual, hay una para eh, enfermedades transmisibles y otra para enfermedades no transmisibles. Pues la idea es unificar... Y, y tratar de simplificar porque si no estamos duplicando los datos, que es uno de los problemas que tenemos, la calidad de los datos. Esta es la, la foto de la comunidad valenciana, cuando comentabais que, que es muy complicado sacar información, eh, a nivel local de un, de un hospital es complicado sacar información, pero a nivel global de la, de la Consejería es todavía muchísimo más complicado, porque... Esta es la situación que tenemos ahora. Para empezar, eh, el número de identificación de la persona es tanto por sí como por número de historia clínica, que es lo que se utiliza en los hospitales. Ahí ya tenemos un problema. Luego tenemos 24 hospitales en los que tienen eh, el GIS separado de lo que es la estación clínica, el GIS administrativo. Y además esos GIS administrativos también son diferentes. Eh, hay 18 hospitales, 16 instalaciones porque hay hospitales que se compartido, como Clínico Malbarrosa o Arnauliria, que tienen eh, Iris y luego otros 6 hospitales que tienen Igia. Y después pues, tenemos como estación clínica Orion Clinic. Esto en 24 hospitales, pero si nos vamos a los 9 hospitales restantes, a lo que serían algunos de ellos concesiones, vemos cómo nos encontramos... Eh, situaciones en, en los que no tienen la estación corporativa de Orion Clinic, pero tienen una situación similar, en la que el GIS eh, administrativo está separado de la estación clínica, y luego otros donde eh, la estación clínica y el GIS está unificado. Eso da muchísimos, muchísimos problemas a la hora de extraer información, Comunicar, normalizar, estandarizar, todo lo que se debe hacer antes de poder utilizar los datos de calidad. Los problemas que, que está dando pues son inmensos. ¿Hacia dónde va la iniciativa de, de tener esta, esta historia única? Pues la iniciativa va hacia tener esta, esta foto. ¿Por qué no tratamos de unificar y tener una única historia clínica de hospital en primera fase, pero por qué no también la de primaria, en la que de verdad haya una historia única, en el que podamos incorporar también laboratorio, en el que podamos incorporar anatomía patológica, o en el que podamos incorporar rayos, o en el que podamos incorporar todo aquello que forma parte de la vida del paciente, y no tener que ir a buscarla a múltiples fuentes de mi hospital o de, o de cualquier otro hospital. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Pues, plantear esto es un reto muy complejo, como os podéis imaginar, con la cantidad de ...de instalaciones y de implantaciones que tenemos. Lleva un reto de, de migración y de normalización de datos y de procesos. Pero lleva un reto también de seguridad de la información. Nosotros ahora tenemos un sistema distribuido. Si se cae un hospital, le podemos decir al, a los pacientes... ...ve al hospital de al lado, que mi sistema no funciona, pero al lado sí. Si nos vamos a un sistema centralizado, que es como tenemos abucasis, SIA, es como está primaria... Si se cae primaria, se caen todos. Entonces, este reto es un reto de que, además, necesitamos una infraestructura potente y trabajar lo que pone aquí de un modelo activo-activo. Tener de verdad dos sistemas a la vez, que sería el, que es el mismo, pero, pero separado, en el que si uno tiene algún problema, podamos levantar el otro sin ningún problema, para que vosotros tengáis de verdad la garantía y la seguridad de que ese sistema está funcionando. ¿Vale? Entonces, como el reto... Eh, no es solamente a nivel de información, sino que es también a nivel de infraestructuras y que es también a nivel de gestión del cambio, lo que hemos sacado es una consulta preliminar al mercado, porque habíamos estado viendo pues, seis o siete aplicaciones y bueno pensamos que, que podríamos dejarnos alguna fuera y interesaba de, de ver de verdad qué es lo que tiene el mercado. ¿vale? Vemos también toda la variabilidad de, de, de trabajo a nivel de normativa que tenemos que hacer, sabéis que estamos con la CIE 10 que se ha pasado de la CIE-10 la, de la versión 2018 a la 2022, pero está también SNOMED, tenemos el proyecto de normalización de laboratorios de LOIN, que ya está en marcha para unificar toda la normalización. Entonces, para poder utilizar ese dato, eh, hay que tenerlo bien preparado. Entonces, tenemos que... Hay una serie de preguntas a resolver. Es, ¿Dónde están los datos? Que veo que nosotros los tenemos todos por ahí repartidos. Después, ¿cómo están? Si los tenemos normalizados y si todos hablamos de lo mismo, cuando yo hablo de alertas, todos entienden lo mismo con lo que es una alerta. Si yo clasifico a los pacientes H, hombre, M, mujer, otro hospital lo clasifica igual, si no, no vamos a ser capaces de, de compartir información. Entonces tenemos que trabajar en un modelo de normalización. Tenemos un cuadro de mando, ahora eh, yo le lanzaría a Sergio la pregunta, cuando dice que no, que no encuentra la información, eh, sé que no es el mejor porque no, no, da todo, no, no tiene la agilidad que, que esperábamos, pero es la herramienta de Business Intelligence que tiene ahora la consellería, donde están volcados todos los datos. Entonces, creo que en vez de ir a la fuente, habría que ir a, a esta herramienta y preguntar pues, si tenéis de verdad acceso a esa herramienta y si la conocéis. En esa herramienta están incorporados todos los orígenes de datos que, que veis aquí, ...y que poco a poco se van incorporando. El SIP se incorporó el año pasado, pero bueno, tenemos el lista de espera, tenemos CRC, tenemos SIA, tenemos GAIA... ...pues habrá que ver cómo se van incorporando y, y cómo están creados esos modelos de datos y, y esas herramientas de explotación que tenemos. Es importante que sepáis eh, también cada cuánto se hace esa carga de datos y que además Alumbra sirve, sirve para, para tener esa, ese modelo normalizado... Y, y, por ejemplo, si hablamos de demora en la asistencia, pues, ¿qué se entiende por demora en la asistencia? En, en, aquí está normalizado, todo el mundo le habla igual, porque a lo mejor en un GIS le llaman de una manera o en otro, en otro GIS le llaman de otra. Aquí lo tenemos normalizado y sería la, la herramienta para comparar unos modelos con otros. Y luego, eh, bueno, no, no queda reflejado en, la, en estas transferencias porque no se ha actualizado, vamos a una versión... Eh, siguiente de Alumbra, donde los cuadros de mando, lo de la visualización que hablábamos antes, es eh, mucho más parecida a lo que nos ofrece Power BI, no sé si lo conocéis, que son otras herramientas de visualización muchísimo más ágiles de lo que ahora mismo nos estaba dando Alumbra. ¿vale? Bueno, pues eh, uno de los proyectos del, que os he comentado del ministerio es el tema del GIS y qué otros proyectos hemos trabajado dentro de, de, los, de los proyectos del plan de atención digital personalizada. Bueno, pues tenemos otro proyecto que es el de la calidad del dato. El contratar, el tener una, una herramienta que nos permita analizar si la información que está dentro de las historias clínicas es correcta o no es correcta. Fijaros, os pongo un ejemplo. Nosotros fuimos la primera comunidad que puso en marcha el resumen del paciente europeo. La historia clínica europea. Yo puedo ver no solo el resumen de mi historia clínica, sino que si me voy a Francia, a Portugal, a Croacia, ellos pueden ver con mi permiso, el resumen de la historia clínica. Pero, ¿qué pasa si yo saco el resumen de historia clínica? Yo tengo una gripe del 2013 que está sin cerrar, yo tengo episodios abiertos que están sin cerrar. Entonces, hay un trabajo muy grande de que lo que contienen las historias y lo que contiene la información realmente es de calidad. Entonces, uno de los proyectos que tenemos lanzados aquí con el Ministerio, que veis un presupuesto de casi cerca de un millón de euros, son herramientas de calidad del dato para que nos avise si detecta alguna cosa que, que no es correcta. Está dentro del grupo de, de trabajo de Historia de Salud Digital y nosotros somos participantes. Otro de los proyectos que tenemos aquí son herramientas de soporte a la decisión clínica. Este es un proyecto bastante complejo, somos líderes. Lo que tratamos de... Voy a ir acelerando, que, que creo que me estoy extendiendo demasiado. Tener un catálogo normalizado en el uso de la inteligencia artificial. qué es anonimización, cómo empaquetamos, cómo compartimos, cómo podemos, si podemos compartir algoritmos con otras comunidades. ¿Vale? Se han establecido diferentes elementos que se ve que tenemos que abordar. ¿Cuál es el estándar de modelo de datos? ¿Cuál es el estándar de empaquetamiento de algoritmos? cuál es el ciclo de vida de, lo, de, de los modelos, calidad del dato, gobierno de datos, estándares terminológicos, pues entre todas las comunidades que van a participar, ¿vale? podéis, saber, podéis ver aquí Andalucía y Comunidad Valenciana somos líderes, y estas son el resto de comunidades que, que están interesadas o que van a participar. Y donde ellas han, han manifestado que nos quieren ayudar, y os pido aquí ayuda, porque vosotros seguro que tenéis muchísima experiencia para que os incorporéis en algunos de estos grupos de trabajo pues para ayudarnos a, a definir qué herramientas y, y qué algoritmos son los que, con los que tendríamos que trabajar. Después sabéis que tenemos el proyecto de medicina personalizada de MedPed, de Big Data, que ya lo expliqué también eh, un poquito el año pasado. De este proyecto ya tenemos eh, resultados, ya hay eh, diferentes casos de uso con una aplicación para, para mejorar la, la atención a, a los pacientes y diferentes casos de uso sobre cómo controlar la alimentación de la persona, cómo controlar la actividad física que realiza, si tiene algún tipo de atención, si tiene eh, soledad no deseada, y esto a través de la, de la APP pues, se puede ir desarrollando y hacerle ese seguimiento a, al paciente. Pero además se han avanzado en otros casos de uso, como la predicción de ingresos en urgencias en relación con la calidad del aire y condiciones ambientales, y la descripción de la fisiopatología del dolor lumbar, atención a la aplicación de inteligencia artificial. Tengo que deciros también que para poder llevar a cabo este proyecto estamos teniendo eh, los problemas similares a necesito extraer los datos, necesito extraer los datos de, de diferentes patologías como puede ser EPOC, necesito extraer los datos de laboratorio y laboratorio es eh, distribuido. El control de, de la información, que es la otra pregunta de que, hay que, que hay que responder es de quién son los datos, eh, pues es el responsable de tratamiento. El responsable de tratamiento, si son datos asistenciales, es la Dirección General de Asistencia Sanitaria y hay que articular algo para que esa extracción de datos sea más ágil. El último bloque, el despacio de, de datos, os he tachado 100 millones porque al final no, van a, no va a ser el reparto del 10%, sino que para la comunidad valenciana... Vendrán 2 millones y medio, pero el objetivo, y, y adelante un poco, es tener el espacio nacional de, de datos de salud entre todas las comunidades. Aquí lo que, van a, lo que vamos a, a tener es solamente datos anonimizados, porque el líder del proyecto es la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización, y ellos no son autoridad sanitaria, entonces no podemos enviarles datos pseudo que quizá para investigación primaria sería lo que vosotros necesitáis para luego poder deshacer esa pseudo y localizar al paciente. Los datos se deben enviar todos anonimizados. ¿Qué dos casos de uso vamos a empezar a trabajar? Porque, como os he comentado, esto tiene que estar acabado este año, en el 23, entonces se han definido dos casos de uso, dos bloques de casos de uso. Una es la herramienta BIFAP, que ya también la comenté el año pasado, que es de la Agencia Española de Medicamento, donde están todos los datos de todas las comunidades que están adheridas al proyecto, ya preparados y, y anonimizados para que cualquiera lo pueda utilizar. Entonces, lo que, lo que ha hecho el Ministerio es, todas las comunidades, estén o no estén adheridas a BIFAP, van a tener que enviar los datos al Espacio Nacional de Datos de Salud. Quien esté adherida a BIFAP... Pues lo hará directamente de BIFAP enviará los datos al espacio nacional, pero quien no esté adherida pues tendrá que ser la comunidad la que prepare esos datos y los envíe. ¿En qué estamos trabajando con, con asistencia sanitaria que es quien prepara los datos y los envía? Pues que no hagamos lo de siempre, que preparamos los datos, los enviamos, pero no nos los guardamos nosotros en ningún sitio, entonces no los podemos volver a, a reutilizar. Los datos que se envían ...a Isabel para algún proyecto de investigación... ...una vez que se han preparado, curado, anonimizado y enviado... ...¿dónde se quedan esos datos? ¿Se podrían quedar en algún sitio... ...para que se puedan enviar? Pues aquí igual, todo lo que se esté preparando... ...que se va a enviar aquí, vamos a tener nosotros una plataforma... ...preparada también para que estén guardados y no, y no perdamos esa información. Los otros casos, bueno, esta es la base de datos que os comento... ...la comunidad valenciana estaba adherida... Desde mayo del 21, pero llevamos mucho retraso en, en el envío de los datos. Los casos de uso que, que ha elegido el Ministerio, que, que han sido votados entre todas las comunidades, es el uso de antibióticos en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, enviará pues, toda, esta, toda esta información a partir del Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos, extraerá la información desde BIFAP y desde los datos proporcionados por el resto de comunidades. Y el otro caso de uso es la predicción de descompensaciones en enfermedades crónicas para EPOC y insuficiencia cardíaca, para detectar pues, grupos de población que, que sean de alto riesgo. Esta información, como no está en, en BIFAP, pues sí que lo tienen que preparar, el origen de datos lo tienen que preparar las comunidades para, para enviar la información. Bueno. Eh, uso de datos, datos abiertos, inteligencia artificial, ¿qué, qué problemas nos estamos encontrando, calidad del dato y las infraestructuras, suficiente para poder tenerlo, lo que os he comentado, dónde están los datos, cómo están los datos, de quién son, eh, intentaremos que no ocurra lo que, lo que han comentado antes de hay cambios en la organización y tengo que volver a empezar Esperemos que el GIS vaya adelante con, el, con, con esa consulta preliminar y, y se pueda poner en marcha. Que las instrucciones que se están trabajando desde aquí, desde la Dirección General y la Consellería, para que bueno pues para regular eh, las fundaciones, que podáis hacer eh, selección de personas para participar en ensayos clínicos, que podáis eh, colaborar con nosotros en lo que es el, el tratamiento y el encargo de datos. Bueno, pues que, que vayamos avanzando en esa línea. Y nada más, no os quiero yo quitar mucho tiempo, que las líneas que llevamos abiertas son varias, el tema del GIS ya está en marcha, ya habéis visto la situación en la que, en la que estamos, que tenemos el proyecto de, de calidad del dato y, y que tenemos el proyecto de, de espacio de datos de salud, que yo creo que bueno, nos va a ayudar a, a dar un, un empuje a todo esto. Pues much Muchísimas Ma gracias, Janos. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, siempre es gratificante, ¿no? Que vamos, vamos organizando las jornadas año tras año y estamos siempre esperando un poco de alguna manera esta intervención tuya, porque al final se convierte en una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Aquí los investigadores y los clínicos y tal, pidiendo a la administración y la administración al ritmo propio de las administraciones. Sí pues vais haciendo lo, lo que se puede. Así que muchísimas gracias por, por tu intervención y siguiendo un poco la tónica que habíamos planteado, si, si te parece bien, vamos a dar paso a, lo, a los otros compañeros y así planteamos las cuestiones al final de la mesa, ¿vale? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Janos. Bueno, pues siguiendo con el programa, damos ya la palabra a Daniel Ruiz. Daniel, muchísimas gracias por, por asistir de nuevo, compañero de la Universidad de Alicante que, bueno, pues de alguna manera va a darnos, me imagino, una continuidad a lo que ya se expuso en, en las jornadas anteriores. Eh, a ver si tenemos alguna novedad al respecto en el tratamiento de datos, en, en proyectos. Eh, Daniel, cuando, sí. cuando tú quieras, ¿estás disponible? Como, como ha comentado Alejandro, la, la intención de la presentación es, de forma muy breve, eh, hablar un poco de, de los datos y, y qué utilidad pueden tener los datos, sobre todo orientados a la decisión clínica. ¿vale? Eh, me gustaría empezar, bueno, esto es, es parecido a, a lo que han hablado ya todos mis compañeros, y eh, es el, el interés que hay a nivel internacional, ya no solo de la Comunidad Valenciana o, o aquí, o a nivel nacional, sino, sino internacionalmente, porque los datos, sobre todo relacionados con salud, pues eh, sean, sean públicos. ¿vale? Luego, luego, podemos, luego podemos un poco especificar que es esto de públicos o datos abiertos, porque eh, yo cuando hablo de datos abiertos en, en salud o datos públicos no me refiero a, a datos que estén en una base de datos ahí en internet para que todo el mundo o cualquier persona los pueda acceder, sino datos bueno, pues como decía Sergio, que sean más fácilmente accesibles a todos aquellos eh, investigadores clínicos que, que los pueden utilizar y cuyo uso luego al final va, va a repercutir en los propios pacientes y, y en la sociedad. En, en el caso de, de nuestro grupo de investigación, eh, todos estos datos, bueno, pues eh, al final van a parar a, a sistemas de ayuda a la decisión clínica. ¿vale? Somos, somos un grupo de investigación que lleva más de 20 años ya investigando exclusivamente en, en salud y en el desarrollo en dos líneas, en, por un lado en, en interoperabilidad y telemedicina y por otro lado en sistemas de ayuda a la, a la decisión clínica. Eh, y bueno, desde hace unos años ahora, pues utilizando aprendizaje automático e inteligencia artificial para el desarrollo de estos sistemas de ayuda a la decisión clínica. En este sentido, mmm, bueno, pues todos conocemos los, las últimas innovaciones que ha habido en cuanto a inteligencia artificial eh, con, con el ChatGPT y, y todas estas inteligencias eh, generativas y... En este sentido me gustaría hablar algo sobre, sobre este aspecto ¿no? y sobre lo que es el aprendizaje automático. Al final el aprendizaje automático lo que intenta es eh, imitar un poco el, el funcionamiento de, de las redes neuronales naturales e intenta obtener mmm, unos sistemas que puedan proporcionar una ayuda a la decisión mediante entrenamiento. ¿Qué hacen los sistemas? Bueno, pues... Pueden tener unas imágenes, como son las figuras geométricas que, que tenemos aquí, puede haber también unos datos clínicos, está siempre, bueno, no siempre, pero, pero en los últimos años la inteligencia artificial o, o el aprendizaje automático está muy enfocado a las imágenes, porque quizás es, es lo más novedoso y desde donde se puede sacar muchísima información eh, que está oculta, ¿no? Que, no, que no es claramente visible, pero también tenemos eh, bueno, pues datos que se pueden obtener de, de bases de datos clínicas y que también pueden ser muy útiles para, para estos sistemas de ayuda a la decisión del diagnóstico. Hay un paso intermedio antes de entrar en las redes neuronales que es eh, la extracción de características. La extracción de características básicamente consiste en tenemos todas estas imágenes, estas figuras, y lo que hacemos es... Bueno, pues eh, convertirlas a, a parámetros matemáticos. Por ejemplo, en el caso de figuras, pues podría, un parámetro matemático podría ser el número de ángulos o el número de lados, o en este caso los colores, o dependiendo de la figura, pues tenemos características más o menos complejas que se extraen de estas imágenes. En el caso de datos, eh, bueno, las características eh, son el dato en sí y como mucho lo que se hace es... Eh, traducir ese dato si ese dato no, no es numérico o, o completar ese dato si falta alguna en algún momento, pero en, en cualquier caso se hace un tratamiento de datos. ¿vale? Eh, en este tratamiento de datos muchas veces bueno, pues, eh, también se, se mejora la calidad de esos datos. luego eh, Este proceso se realiza a la hora de, de un desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión clínica. Con estas características lo que hacemos bueno, pues es entrenar Entrenar una red neuronal. Eh, una red neuronal, que, que no estamos hablando de redes neuronales de estos últimos años, sino es algo que, que existe pues, desde hace más de 30 años. Este, este mecanismo, más o menos clásico del aprendizaje automático, lo que bueno, obtiene buenos resultados con unos cuantos cientos de registros o unos pocos miles de, de registros, ¿vale? alrededor de 500, 1000 registros, 2000 registros, dependiendo de las, del, del sistema y dependiendo de los datos, por supuesto, pero puede ya empezar a, a proporcionar buenos resultados, o sea que no, no son cantidades de registros eh, enormes ¿no? o que podamos considerar inviables. ¿Qué pasa con el Deep Learning? que es, es lo que está de moda pues, hace 5, 6, 7 años. Bueno, el Deep Learning lo que hace es quitar esta fase intermedia, esta fase de extracción de características, de, de obtención, de, de preparación un poco de los datos para la red neuronal, pues la elimina. Y esto nos obliga a que las redes neuronales, redes neuronales tienen que hacer ese trabajo. Ese trabajo se hace. Si no se lo proporcionamos nosotros a la red, pues lo tiene que hacer la red. Y entonces la red es más compleja. Si aumentamos la complejidad de la red, bueno, pues eh, aumentamos eh, la necesidad de entrenamiento. Y si aumentamos la necesidad de entrenamiento, pues nos vamos a. Perdón, aquí se me ha acabado, la, se me ha pasado la transparencia. Nos vamos a que necesitamos. Eh, una cantidad de registros bueno, pues que si antes estábamos en centenares y algunos pocos miles, pues ahora aumentamos eh, el orden y nos vamos a unos decenas de miles, incluso centenares de miles de registros para poder entrenar una red y obtener unos resultados eh, precisos, ¿no? unos resultados que, que sean útiles. Al final... Bueno, pues lo que obtenemos con, con estas redes, por ejemplo con el Deep Learning, es que si entrenamos una red neuronal con unas imágenes sin, sin proporcionar extracción de características ni nada, simplemente pues miles de imágenes o cientos de miles de imágenes, pues al final nuestra red neuronal sabe dada otra imagen, si esa imagen es en este caso de, de Salvador Dalí o, o no, o es, o es de otro de otro pintor. Bueno, esto funciona y, y hay, hay muchísimos ejemplos de, de redes neuronales aplicados a, a patologías particulares. ¿no? Este es uno, por ejemplo, del 2021 eh, que se publicó en Nature y que proporciona una sensibilidad de especificidad, especificidad 12 horas antes de que se produzca un, un caso de, de sepsis, de un 87%, y eh, este otro caso, bueno, es mucho más cercano porque es nuestro y es eh, un sistema a, para predecir en el tratamiento de, de embarazos ectópicos con una sensibilidad del 90% y una especificidad del, del 94,5%. Al final, bueno, la conclusión es que... Eh, los, los datos son necesarios para desarrollar todos estos sistemas para desarrollar cualquier sistema basado en inteligencia artificial son totalmente imprescindibles yo, yo no me preocupo tanto por la calidad de los datos eh, las redes neuronales tienen mecanismos para bueno, de alguna forma soslayar esta calidad o esta falta de calidad incluso redes neuronales con, con plasticidad que pueden aprender incluso bajo, bajo determinados errores de, en el entrenamiento. Eh, al final la conclusión es que necesitamos datos, eh, datos aunque sea malos, por favor, yo, yo ya, no, ya no me voy a, a datos eh, o necesidades. De datos de calidad o de muy alta calidad o, o muy completos, mmm, me da igual, me da lo mismo. Eh, dame datos de, de mala calidad y yo ya los arreglo. Eh, pero datos. <ríe> Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. El final de intervención, la verdad, es que épico. Los que trabajamos con datos siempre estamos pidiéndolos de calidad, ¿verdad? Y Bueno, al final somos mendigos de, de datos. Muchísimas gracias por tu intervención. Procedemos igual que en el caso de Llanos y dejamos las consultas para el final de la mesa, ¿vale? Muchísimas gracias, Daniel. Bueno. Eh, el último asalto así a mano armada ha sido contra Andreu Campos de Isabial, que, que amablemente también ha aceptado acompañarnos en las jornadas de hoy. Eh, y, y bueno, pues agradecer también que, que haya sido así y, y le cedemos la palabra. Andreu, cuando quieras. Buenos días, gracias Alex. Eh, no ha sido ningún atraco, simplemente... El... <ríe> En primer lugar, daros las gracias por, por la invitación a Isabial. En segundo lugar, disculpar la ausencia del doctor Oscar Moreno, que ha participado en ediciones anteriores y hoy por motivos asistenciales no ha podido hacerlo. Y por último, presentarme. Mi nombre es Andreu Campos, como bien has dicho, y soy el director técnico en el área de gestión de Isabial, que básicamente mi función es intentar coordinar que todas las patas que habéis ido mencionando las ejecutemos de manera eficiente dentro de los recursos con los que contamos. Para ello hemos preparado una breve presentación que creo enlaza muy bien con el mensaje de todos los ponentes anteriores, desde Sergio, Llanos y ahora Daniel, con lo cual en algunas cosas intentaré ir rápido y espero no, no saturaros. En primer lugar, dado que es la primera vez que participo, aunque Juan y Domingo han mencionado a Isabial e, e imagino que lo conoceréis, eh, básicamente, creo que era relevante destacar cuál es nuestro, nuestro lema, de la investigación a la calidad asistencial. Isabel es, es el Instituto, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y creo que lo que habláis de la explotación de los datos, el objetivo final es que repercuta en la calidad de la asistencia. En ese sentido, el, el leitmotiv de Isabel se, se vertebra alrededor del Departamento de Salud de Alicante Hospital General, con más de 275.000 pacientes eh, tratados por este departamento. Pero cuenta de manera, no podía ser de otra forma, es, tiene que ser imprescindible con las dos instituciones públicas de educación superior de la provincia que están bien representadas también en, este, en esta jornada. Con lo cual, eso explica que en febrero de 2020 nos acreditasen como Instituto de Investigación Sanitaria por parte del Carlos III. Al final no deja de ser una revisión de la calidad científica y en materia de innovación que reúne el instituto consolidado a través de estas tres entidades eh, y con, por supuesto, el apoyo de la Consejería de la Generalitat, y nos dan un como un logo de, de calidad, que nos permite acceder a fondos que, que en otro sentido no podríamos. Entrando ya en lo que es el motivo de la jornada y que para nosotros forma parte de la visión estratégica del Instituto, eh, básicamente me he basado en la presentación de Óscar, y creo que ya lo habréis visto este mensaje en ediciones anteriores, que sin datos, como bien habéis dicho, no, no hay inteligencia artificial. Perdona, Andreu, perdona, sí. eh, que no se, no se están pasando las diapositivas. Ah, ver, Se ha quedado en la primera. Ah, pues disculpad, yo estoy aquí soltando el. el eh, ponlo en el, el modo presentación igual. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, ahora pues disculpad. No era tampoco una información especialmente imprescindible, con lo cual podemos avanzar. No voy a profundizar aquí. Daniel creo que ha dado un mejor resumen del que yo podría dar, no siendo experto en la materia. Eh, pero sí que quería entrar en esta diapositiva que habéis mencionado, creo que por encima hay algunas de las problemáticas y que básicamente para nosotros desde Isabial vemos que hay cuatro tipos de, de datos que nos interesaría trabajar con ellos. No tanto en la parte clínica, como os digo yo no soy clínico, trabajo para la fundación, para el instituto, con lo cual el gorro clínico me es cercano, pero no, no de especial eh, aprendizaje diario porque no, no lo practico, pero sí en la parte de gestión que son los datos de estudios e investigaciones médicas, como bien ha dicho, ha dicho Sergio, después registros anonimizados y los datos relacionados con los servicios de gestión. Eh, no he escuchado el concepto PROM y PREM hoy, pero eh, es algo que vengo escuchando en los últimos meses desde que me incorporé, con lo cual creo que también es algo a, a tener en consideración de esto, de, dentro de este tipo de registros y sobre los hábitos de vida, que sí que se ha mencionado, tema de aplicaciones y tema de, de explotación de ese tipo de servicios normalmente asociado a móvil. Eh, Proveedores que pueden nutrirse de estos datos y también desarrolladores de fuera de la casa y en una estadística del año 2018, eh, si no recuerdo mal, correcto, eh, el aprovechamiento de esta información sobre todo se nutría o nutría procesos de optimización de la organización y de desarrollar nuevos productos y servicios. Nosotros nos gustaría focalizarnos en esos dos, pero sobre todo también en materia de investigación, que al final... Nuestro usuario final es el paciente y necesitamos que los médicos, el, el personal asistencial, enfermería y demás, pueda utilizar esos datos para darles una mejor atención. ¿Cuál es nuestra obligación como sistema público? Tened en cuenta que es la base de esta presentación es de Oscar y, y él es un clínico, antes. él considera que su obligación es tomar decisiones clínicas eh, y globales basadas en evidencia científica, como bien ha dicho Juan al principio en su introducción, eh, y hacer una evaluación continua, posiblemente o, o idealmente en tiempo real, de, de la aplicación de estas, de estas soluciones o de estas medidas. Y es algo que hemos echado en falta y como bien se les ha dicho al principio, en algunos episodios recientes como el COVID, y en el cual no voy a profundizar. Me gustaría destacar dos aspectos, eh, el biobanco y las enfermedades raras. Biobanco porque es un registro de información disponible y accesible. Eh, por ejemplo, en el estudio de Alicante tenemos datos de más de 20.000 pacientes a través de 100 colecciones de, de muestras. En muestras orgánicas de, de tejido y, y de pacientes, eh, y también la atención que esto puede suponer a enfermedades con una prevalencia más baja, como pueden ser enfermedades raras. Eh, y era un mensaje que Oscar me pidió encarecidamente destacar porque quizá es algo que al tratar de, de tener los máximos datos posibles estamos hablando de enfermedades que tienen una prevalencia mayor y quizá estas enfermedades raras están un poco desatendidas. Eh, no voy a entrar aquí, ya lo ha mencionado Sergio, pero bueno, eh, se, des, se descubrió o se destacó que en la epidemia del COVID una de las deficiencias mayores era la calidad de los estudios y de las evidencias que se generaban o incluso de los ensayos clínicos. Y el modelo al que desde Isabel, junto con las universidades, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández, nos, nos gustaría que el Departamento de Salud y el Hospital de Alicante tendiese sería el del Hospital 4.0. Esta es la parte de nuestra visión. En algún, algunas partes de esta visión, el puntero en el caso de Sergio era visible, no sé si en mi caso también lo es, algunas partes de esta visión ya la tenemos como podría ser el simia, disculpad, que es nuestro espacio de simulación, es un espacio de simulación clínica principalmente donde el personal puede experimentar sobre todo en equipo cómo responder mejor ante las emergencias o casos que pueden suceder en su práctica clínica habitual, pero es un espacio que ya reúne realidad aumentada, ya tenemos temas de impresión 3D, de hecho, recientemente se creó una unidad mixta junto con la UA para impresión 3D llamada BioFab. Entonces, ese modelo ya lo tenemos en parte. Estamos en proceso, como bien habéis reflejado, creo que es algo que han mencionado con anterioridad, de crear una unidad de datos que permita este procesamiento de la información de manera eh, sistémica, no, no solo puntual para proyectos en concreto. Y también tenemos in iniciativas que ahora os contaré muy brevemente, puntuales, como pequeños nichos donde estamos experimentando con inteligencia artificial, Big Data... Eh, en, de las cuales ya os he mencionado que no soy experto, pero sí que me gustaría al menos comentaros unos, unos pocos detalles, y llegar a la visión del Hospital 4.0. Eh, vamos bien de tiempo, creo que sí, de momento puedo intentar contaros, os contaré los tres creo que nuevos respecto a la diapositiva del año anterior. Eh, me gustaría destacar el proyecto GLIOIA que tenéis abajo, dentro de la categoría de inteligencia artificial, es un proyecto financiado por la AVI y coordinado desde aquí por un investigador nuestro, eh, se trata del desarrollo de una plataforma que nos permita con información de tumores cerebrales ya existente, imagen y datos ómicos, entrenar, y discúlpame si no es la palabra precisa, a este algoritmo basado en inteligencia artificial para que con datos de la misma tipología de pacientes actuales permita predecir si tienen cáncer o no. Eh, perdón, tumores cerebrales o no, disculpadme. Ese proyecto lo coordinamos desde aquí, ya os digo, un investigador, y básicamente estamos todavía en fase incipiente, recién pasado por, por el comité de ética. Y se van a encontrar con la misma dificultad, el acceso a esos datos de imagen, aunque ya habéis mostrado que, que esa información es bastante accesible, sobre todo el tema de, de los datos genéticos, datos ómicos. Y otra iniciativa, que no es tan específica en materia de salud, y en la, que, la cual no lideramos, que es el T2NOW, es un proyecto coordinado desde la Universidad de Alicante en este caso, pero colaboramos también de la Agencia Valenciana de, de la Innovación, y lo que se pretende es, a través del procesado del lenguaje natural, detectar tendencias eh, en investigación en salud, en nuestro caso, pero a partir de producción científica. Como se ha mencionado, eh, la mayor parte de los datos ahora mismo, si no recuerdo mal, no lo recuerdo, pero lo tengo anotado adelante a propósito, creo que el 80% en 2020 eran datos no estructurados, de la población mundial de datos, lo que implica textos, imágenes, PDFs, etcétera. Pues bueno, este proyecto pretende mmm, intentar averiguar tendencias en investigación basado en la producción científica actual. Esos dos ejemplos de nicho que os estaba mencionando, creo que enlazan muy bien con la estrategia que tenemos a medio-largo plazo, que creo que todas las entidades compartimos, que es crear esta unidad de investigación de la historia digital, de la historia de salud digital, perdón, en primaria y especializada. Dentro de Isavial, con la colaboración de las universidades y el Departamento de Salud y Consellería, como bien ha dicho Llanos. Sé. Para ello, esta diapositiva tampoco es nueva, ya disponemos de la infraestructura. En, Habéis mencionado que la infraestructura no suele ser el problema o que puede ser un problema menor, en nuestro caso tenemos la infraestructura. Y la visión que se tiene desde Isabial es crear una infraestructura que nos permita desarrollar herramientas de explotación o que herramientas de explotación se puedan acercar a esta infraestructura. Y que esta infraestructura almacene los datos pseudonimizados o con las condiciones que se requieran, y que a través de la visto bueno de un comité científico, disculpad que el puntero no debo pulsar, que un comité científico que evalúe la idoneidad de las propuestas, investigadores, desarrolladores, gestores puedan acceder a esta información de manera controlada para mejorar la calidad de la información disponible y generar nueva evidencia. Este proceso que parece complejo, eh, en el fondo, si os puedo mostrar, bueno, Ahora paso a ese ejemplo. Eh, no sería de otra forma sin el trabajo en equipo. Yo creo que encaja muy bien todo lo que habéis dicho y, y quería al principio trasladar la visión de que Isabel es un núcleo de tres instituciones junto con Consellería del Departamento de Salud, que tenemos un fin común, con lo cual es más fácil alcanzarlo. Y un ejemplo de los que ha mencionado nos estamos participando en el caso de uso 6 del proyecto de medicina personalizada y Big Data, y en este caso, además, Oscar es el líder clínico, junto con el líder clínico de Canarias. Y Esta es información del proyecto, y vamos a decir que no hemos compartido en ningún caso, que son el análisis de riesgos del mismo. Y si os fijáis, eh, básicamente son los mismos riesgos que habéis estado destacando a lo largo de toda la charla. Por eso he dicho que algunos conceptos se repetirían y que intentase, intentaría ser breve. La falta de datos de muestra. En este caso, en el caso de USO6, lo que pretende es desarrollar una herramienta que permita seleccionar pacientes para ensayos clínicos y estudios observacionales, junto con eh, la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, y, los datos, eh, perdón, y los riesgos que han detectado como muy altos, y para atacar en breve y por eso están en verde, la falta de datos de muestra se ha resuelto utilizando BDCAP como solución inicial que cubre datos de atención primaria y la falta de acceso a los datos, que se ha mitigado en parte y se han entregado datos de prueba. Eh, si os fijáis en el último campo, eh, otro posible riesgo es la falta de datos de atención especializada. Que a pesar de ser un campo que se registra muy bien, el acceso no siempre es tan fácil y tiene un impacto alto sobre el desarrollo de, del proyecto, de este caso de uso. Es, va a tiempo el desarrollo del proyecto, Oscar como líder clínico participa en las reuniones y, y da su, su opinión sobre el mismo, ahora mismo están desarrollando la fase de los filtros y en mayo tienen previsto hacer la prueba piloto, antes de la, de la fase de aceptación. Y nada más, agradecer vuestra, vuestra amabilidad. Y poneros la frase de Darwin que creo que estamos en disposición de posicionarnos para responder a ese cambio y también conoceréis porque es de, de la diapositiva de ediciones anteriores. Por mi parte nada más, quedo abierto al, al turno de preguntas. Muchísimas gracias Andreu. ha sido un, un placer ¿no? escucharte y, y agradecer también la actualización de, de la charla con respecto a, a, la de, a la de ediciones anteriores de Oscar. Y bueno, pues si queréis entramos en, en el turno de preguntas a cualquiera de los ponentes eh, de esta mesa, en la que también incluimos a Sergio, por pues si se ha quedado un poco el tema de su exposición pendiente de, de aclarar algo. Si alguno de los asistentes de público quiere, quiere realizar alguna consulta o alguna intervención, este es un buen momento. ¿Hay alguna intervención, alguna aclaración que necesitéis? Yo tengo una consulta, Alex, si me lo permite. Sí, claro, Andrew, por supuesto. En este caso para, para Sergio, porque no me ha quedado del todo claro. Eh, ah. si permíteme aprovechar. Nosotros estamos promoviendo el uso de RedCap, para, sobre todo para fines de investigación, porque nos, pare, nos parece una buena forma de, de sistematizar los datos. Pero en algún momento has mencionado que no era la solución para me ha parecido entender trasladar todos los datos clínicos a RedCap, pero para fines de investigación, ¿te parece una buena herramienta? Al menos para tener esta estandarización a nivel interno, o... Yo creo que sí, que si lo has trabajado, si lo conoces, verás que es una herramienta muy buena, pero, claro, meter... Yo me refería, por ejemplo, a meter datos de laboratorio ahí, no tiene sentido si están en el servidor de laboratorio, o datos... Eso es lo que yo me refería, pero es una herramienta excelente para el... Como cuaderno de recogida de datos, y eso es lo que me quería referir. Yo he entendido así, pero prefería aclararlo. Gracias. No sea acaso que hayas descubierto alguna flaqueza que nosotros no hayamos detectado todavía. Perfecto. Pues, Daniel, dinos a ver. Yo, sí, bueno, yo, también, yo, yo también voy a aprovechar. Tengo, tengo alguna, alguna consulta para Llanos. <ríe> voy a aprovechar y, y se la voy a decir. Eh, bueno. Yo eh, sé, por lo que ha explicado, el, el trabajo enorme que es integrar diferentes sistemas. Yo soy profesor de integración en, en la Universidad de Alicante, entonces eso lo, lo sé de muy de cerca, eh, sobre todo cuando tratas de, en, en, en el ámbito de salud, que, que el HL7 es un estándar, pero que no termina de ser un, un estándar de facto y, y tiene múltiples eh, implementaciones y ahora desde hace unos años parece que Fire empieza y, y bueno, al final es todo un poco, un poco caótico ¿no? y hay que poner orden en, en todo ese caos de estándares y bueno, como tú has comentado, pues los sistemas que, que tiene la sanidad, bueno, pues que por diferentes motivos se han ido incorporando y al final a, lo que debería ser una historia de salud electrónica única, pues, no, no es tan única, ¿no? Por, por diferentes cuestiones. Eh, pero o, os habéis planteado, yo me acuerdo, durante, durante la pandemia, eh, los datos de, relacionados con el COVID se ofrecían a través de, de, un, a través de servicios REST, ¿vale? Era, era algo a través de servicios, era muy sencillo acceder, muy sencillo acceder de los ingenieros, ¿no? Estoy hablando de... Desde mi punto de, de vista, ¿no? Pero bueno, para nosotros era muy, muy sencillo acceder y, y hacer una interfaz para, bueno, eh, proporcionar a los clínicos toda esa información, ¿no? De hecho, eh, yo utilicé los, los servicios que proporcionaba la Generalitat Valenciana para que alumnos míos hicieran algún, algún trabajo fin de grado eh, accediendo a esos sistemas y proporcionando un un interfaz más, más agradable. ¿no? No, no más agradable, sino un interfaz que clínicos pudieran, pudieran utilizar. Eh, ¿Os habéis planteado ofrecer este servicio eh, a este nivel, teniendo en cuenta que, que se, podría, se podría incluso anonimizar, que la Generalitat seguiría teniendo todo el control, porque el uso de servicios te permite todo el control, incluso saber quién está accediendo a todo eso en todo momento. Eh, no, no... No se pierde ¿no? el control de esa, de esa información, por decirlo de alguna forma, incluso se puede limitar a los servicios de informática de los hospitales, de los institutos, Fisabial, Fisabio o de las universidades. No, no sé si lo habéis planteado o, o no, o... A ver, en principio mmm, lo que lo que se hizo durante la época de pandemia sí que me bueno, pues me consta que cuando estábamos dentro del grupo de ProBac y demás y, y los diferentes grupos que salieron de investigación con, con el tema de COVID, que en el, pues no voy a decir, se levantó la mano, pero sí que se, se eh, plantearon vías alternativas para, para que todo fuera más rápido y para no frenarlo, uh -huh. pero siempre con... Con la, con la nebulosa detrás de toda la parte de protección de datos que nos decían que bueno, ahora sí, pero esto después hay que volver a regularlo y hay que hacerlo de una, de una forma mejor, más estandarizada y más normalizada. Entonces es un, es un poco que lo que en su momento se hizo, pues ahora para, para extenderlo y para que se quede para siempre, no es tan sencillo. Ya, ya, ya. Bueno, yo lo dejo ahí. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. -huh. Gracias a los dos. Sergio, cuéntanos cosas estabas ahí. Le quería preguntar a Llanos si se si podría crear, a lo mejor es algo relativamente fácil, una figura, una persona que conozca todo este tipo de, de los entresijos de, los de la base de datos, cómo se organizan y que con dinero de la investigación pues, se le pueda financiar para que nos asesore, para que nos haga eh, búsquedas o recopilación de datos a propósito, específicas no sé si eso es una salida hasta que llega todo, si se podría dar no sé, estoy diciendo a lo mejor algo que de... a ver, la... revisando la, las transparencias del año pasado, que digo, a ver que os conté el año pasado me acuerdo que coincidía que lo hicimos en mayo, la jornada y el 3 de mayo, de mayo se acababa de, de publicar el ROF y, y se acababa de crear el servicio dentro de mi dirección general de espacio de datos y salud digital entonces, eh, hay una persona ya responsable, Julia Jiménez, que es la responsable de ese servicio y es la que, bueno, de alguna forma eh, está tratando de. Ella es también la que está en el grupo 7 del Ministerio de Sistema de Ayuda a la Toma de Decisiones, en el proyecto de Espacio Nacional de Datos y es la que está tratando de, de agrupar todas las diferentes iniciativas que tenemos y con la que si tenéis alguna duda, eh, yo creo que os pasaré el contacto, os pongáis en contacto directamente con ella, porque yo había estado recopilando pues eso, diferentes informaciones de diferentes empresas, con propuestas que tenían a nivel de plataforma de datos, de IBM, de Fujitsu, que es la que trabaja con, con, con Bifab, eh, pero ahora ya lo he ido canalizando con ella para ver si conseguimos un poco despegar. Entonces ahí... Sí que con ella podéis contactar y luego para todo el tema de Alumbra, de verdad que sí, si, estáis, si no lo habéis utilizado, se ha hecho ya una jornada para todos los servicios de informática de los departamentos y para todas las UCAS, ¿vale? Porque la nueva versión de OAS de, de Oracle es mucho más potente que la Alumbra que tenemos ahora, porque sí que es cierto pues, que no te da la, la misma funcionalidad que, que tiene. A mí, por ejemplo, eh, Salud Pública, que sí que quiere eh, acabar integrándose con, con Alumbra, pues eh, ellos saben, no sé si tú has utilizado EOLAS, que es la herramienta que ellos tienen. Eh, bueno, pues yo, yo por ahora sí que le digo, a lo mejor necesitáis algo muy concreto, mantenerla, pero luego la idea es que todos se vayan integrando. Entonces, si necesitáis que se haga alguna presentación, vosotros o que digáis, mira, pues es que mi servicio en concreto, para los grupos de investigación o para las fundaciones, queremos saber la, la nueva potencialidad que está, que está ofreciendo, que va a ofrecer Alumbra, pues que la conozcáis también. De acuerdo, de acuerdo gracias. Tomo nota. José Antonio Quesada. Tenía la mano. Me acabo de levantar la mano. Sí, Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días a todos. Eh, Buenos días. Bueno, dar las gracias a los organizadores por, por mantener a Domingo y a ti, Alejandro, por mantener este tema encima de la mesa año tras año. Uh -huh. eh, es muy interesante que no se olvide. Eh, bueno, yo una pequeña reflexión y a ver, los datos salvavidas, esto es evidente, ¿no? Eh, Estoy, John Snow ya lo sabía hace 175 años, ¿no? Cualquier epidemiólogo, pues le preguntes, es evidente, ¿no? Y además, los datos buenos salvan más vidas que los datos malos, ¿no? Eso también, también es así, ¿no? De la calidad es muy importante. Eh, yo quiero poner un poco en, encima de la mesa también lo que ya se dijo el año pasado por el, el profesor Nolasco y el profesor Bioque sobre, el, bueno, el problema que hay aquí es que estamos tratando de investigar con datos asistenciales, ¿no? Ese es el problema. Si diseñamos una base de datos ahora para investigación, pues sería de otra forma, ¿no? Entonces estamos tratando de eh, unificar, estandarizar, de tener acceso a datos asistenciales, ¿no? que, que está bien, que es, hay que partir de, de esa estructura que tenemos, ¿no? Pero también incorporar eh, otros datos que no están puramente en los datos asistenciales, como eh, pues hábitos de vida, ejercicio, dieta, es muy importante los estados de salud, que. Eh, reportado por el paciente, como calidad de vida, cuestionarios validados, eh, bueno, nivel socioeconómico, ¿no? Muy importante esta fusión, y yo bueno, quería, no sé si preguntar cómo va esta, esta parte, ¿no? Aparte del acceso y unificación, etcétera, esta parte de, de fusión o, o mejora ¿no? de, de estos datos. Esto era, no sé si para ya sería la persona. Gracias. Bueno, como, como he puesto en la, primera, en la primera transparencia, sí que hay una tendencia de pasar de un modelo de tener solamente datos clínicos a, a tener datos de salud completos y datos sociales y datos en los que el mismo paciente pueda incorporar esa información a través de, de cuestionarios. Andreu hablaba de que no hemos nombrado los PREMs y los PROMs, tiene, tiene razón, pero están ahí, no se han nombrado como tal, pero están ahí, hablar de de las expectativas del paciente, que serían los PREMS y de los, y de los PROMS, que serían los, los objetivos o los resultados esperados. Es, esas expectativas podrían ser unos elementos a recoger también a través de, de cuestionarios. Os he enseñado solamente algunos de los proyectos que, que la Comunidad Valenciana ha propuesto para ser financiados por el Ministerio pero dentro de los del Canal del Ciudadano, de la integración de imagen médica, el sociosanitario, hay otros proyectos que van en esa vía de, de captar más información, de poder tener eh, esos cuestionarios que recuperen, que recojan la información de, del paciente y que hagan un poco bueno, pues esa, pues ese, ese seguimiento y, y la monitorización. Otro proyecto que está también lanzado es el de la historia sociosanitaria electrónica, que ese, pues para que no sea algo pasajero de que cuando venga otro lo cambie, pues hubo un acuerdo de consell entre tres consellerías, ¿sabéis qué implica? La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a la, a la Consellería de Hacienda, porque es la Dirección General de las TIC la que lleva los sistemas de información de ellos, y a nosotros por la parte sanitaria. Eso es un tema de, súper demandado siempre por todos los pacientes y también por los profesionales. Al final estábamos viendo que muchos problemas de falta de adherencia al tratamiento venían por las condiciones sociales de del paciente, se les olvida tomar la medicación porque viven solo porque nadie se lo recuerda, le mandamos reposo y viven en un cuarto sin ascensor y, y, y es inviable que, que haga reposo, entonces ese proyecto también se lanza con la vía de que, de que toda la información esté, esté o el identificador del paciente sea único, que, que la tarjeta sanitaria sea también la tarjeta sociosanitaria y por no tener otra vez duplicidad de información y esperemos que, bueno, que todo eso vaya, vaya redundando en, en mejorar Sí que es verdad que yo, con el tiempo que llevamos, veo que, que desgraciadamente son proyectos a, a medio y largo plazo, pero, pero creo que ahora es el momento de, de plantearlos, de lanzarlos. Eh, cuando movimos el tema de, del GIS, de, de la historia única, de verdad hay que, hay que ir un, en esa línea y también agrupar pues, los diferentes sistemas que tenemos, con, el, con como comentas, con, con los otros, eh, cuando hemos hablado del caso de predicción de enfermedades respiratorias para EPOC, eh, se están cruzando datos con, con medio ambiente, porque el objetivo es predecir picos de, de visitas a pacientes en urgencias porque tengan alguna crisis asmática y predecir recom recomendaciones a pacientes para que no salgas o sal con mascarilla porque hay un pico de polución importante. Entonces, eso no hay más forma que, que cruzando datos. Entonces, bueno, es, es, son tomas a largo plazo, pero creo que hay que ir calando en, en la sensibilidad de, de todos, mover a aquellos que no quieran moverlo y, y es, un, es, es el momento ahora en el que también están viniendo fondos y, y aprovecharlos en esa dirección. Así que yo os animo a que sigáis con la jornada, sigáis empujando y, y nosotros desde aquí pues seguiremos haciendo todo lo que podamos. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio, por tu intervención. Estaba poniendo en el chat Felipe, Felipe Navarro, dice incorporar transversalmente las perspectivas de salud y género y extremar la protección de datos personales. Se hace referencia a la ley y otras normas imperativas. Bien, yo a ver, yo conozco el tema, el otro lado de la barra, no, por parte de la, de la consellería de Igualdad de políticas inclusivas. Tenemos algunos proyectos con ellos y sé que están absolutamente ilusionados creo que es la palabra más adecuada, con esto de la historia única. Uh -huh. Tan ilusionados como yo, escéptico, en la medida, en la medida, no, no, no dudo ¿eh? de los esfuerzos de la Administración, eh, en la medida en que implica a más de una consellería. Entonces, uh -huh. eh, tenemos lo que tenemos y, y, y... O sea, mover el dato dentro de un hospital, entre departamentos, es difícil. Salirte del hospital a áreas es más difícil. Y conforme vas aumentando es más difícil. Pero cuando encima cambias de administración... Uf, sí, ahí, ahí nos, hay, hay dos cosas. Eh, lo primero es sistematizar toda la parte social, que ellos no lo tienen tan sistematizado como nosotros. Claro, si claro. nosotros tenemos muchos sistemas, ellos, ellos vamos, no, creo que nos, nos triplican. Sí. Eh, la casuística de las diferentes administraciones locales, de los diferentes entidades que tienen entonces la, el proyecto la primera parte es, es esa es sistematizar toda, todo todo lo suyo ya se ha hecho un trabajo de, de análisis de procesos donde sí. ellos han documentado todos los procesos que tienen de violencia de atención primaria de dependencia para tener claro los diferentes elementos sí. que hay y luego otro aspecto también de bueno después vendría toda la parte que sería compartir e integrar pero el tema de protección de datos ahí sí que es vital porque sí. a qué accede la parte social a qué puede acceder de la parte clínica y la parte claro. clínica, ¿a qué va a acceder de la parte social? Eso, sí. en, el, en el acuerdo que se hizo del Consejo se ponía que tenía que, que quedar reflejado y que definir esos elementos de impacto, riesgo y protección de datos claro. eh, que tiene que tener el proyecto. Sí, luego la, esa intersección crítica, que es precisamente la parte más débil, que es todo lo de, relativo a salud mental, en la que desde ambas, desde ambas administraciones se, se intenta... Atacar, ¿no? El problema. Y bueno, yo creo que tienen un problema añadido eh, y es la alta carga de instituciones y organismos privados, mm. que son muy difíciles de seguir. Eso lo hemos padecido nosotros en las encuestas y en los estudios que hemos hecho. Entonces, bueno, la verdad, yo creo la palabra es ilusionados Sí, sí, ellos eh, estaban muy... Muy, muy, estaban... muy por la labor y, y yo les hacía ver parte de la... El otro lado, la, la dificultad por vuestra uh -huh. por pata, ¿no? El problema. Pero ojalá, ojalá el año que viene tengamos estas jornadas, volvamos a atracaros y, y tengamos avances significativos porque creo que es, es importantísimo que vayamos ahí juntos, ¿no? A ambas. Y es un pilar para unir también educación. Porque, eh, sí, eh, sí. Claro, como también la parte sí. de atención temprana. Que es una de, las de patas? Niños... Sí, lo, ellos lo que tienen... ha comentado Andreu también de enfermedades sí. raras, que no sé si conoces el proyecto Únicas que están lanzando, eh, liderado por Cataluña y sí. participa el Hospital de la Fe y también, también van a venir fondos para avanzar en toda esta parte de genómica y de enfermedades raras, que, que ya no me he dado tiempo a meterlo y a ver si lo vuelvo <risa> para, para el próximo, por eso es, es el momento ahora. Sí, sí, sí. Pues me alegro la, que estéis que alineados. La perspectiva de género eh, es también muy importante porque no hay indicadores, no hay estudios de, que, que tengan esa, esos elementos en cuenta. Entonces es, es imprescindible. Sí. Vamos a darle la palabra a Jesús, Jesús Bioque, que quería intervenir. Perdón, no tenía el micro activado. Gracias, eh, Alejandro. Entonces, eh, bueno, yo, yo, yo veo interesante sin duda la, la, la repetición de esta jornada y lo que sí veo es un desafío enorme. ¿no? Eh, a mí un problema que me, que me preocupa mucho eh, eh, en todos estos uh, proyectos, en todas estas líneas, eh, eh, el desafío que ...que tenemos entre todos. Eh, yo, es muy fácil eh, responsabilizar a la administración competente o, digamos, más competente, como pueda ser la consejería, ¿no? en este caso representada por Llanos, eh, responsable. Pero yo creo que responsabilidad de todos. Y un desafío que tenemos es la comunicación. ¿no? ¿Cómo se difunde todos estos posibles eh, eh, secciones o compartimentos de intereses? Por una parte, del interés de la administración... Eh, por otra parte, el interés clínico para, para el, el clínico o el interés social, ¿no? eh, Y para mí otro muy importante, yo estoy en este lado, eh, sería el interés de, eh, de investigar eh, en, en proyectos concretos, ¿no? Y a mí me preocupa a veces que se toman iniciativas, por ejemplo, antes había pasado aquí ya de puntilla con el proyecto en una de las muchas aristas que tienen eh, y potenciales que tiene la utilización de, de los datos abiertos, con las limitaciones y las restricciones necesarias que hay que, que mantener para cada sector interesado, el de proyecto este de Cuídate con la Consejería de la eh, Sanidad en Canaria. ¿no? Uh -huh. y, y me preocupa a veces porque veo que se toman iniciativas, no sé qué si es por la dinámica de fondos disponibles, o que yo la veo quizás un poco apresurada. Por ejemplo, yo, y, y, y esto ha sido un poco anecdótico casual, recibí la invitación a participar como un, un usuario de la sanidad de la comunidad de la sanidad valenciana y me enfrento a una app para colaborar en ella con el mejor ánimo de cuídate y empiezo a recibir una serie de cuestionarios y preguntas ahí, datos, datos, datos sobre cuánto consumo una lechuga, qué porción. Claro, yo como la casualidad que soy o me puedo considerar un poco experto en el tema, Digo, esto no tiene es un sinsentido recoger estos datos. No valen para nada, para ningún propósito de investigación, ningún propósito clínico, ningún propósito administrativo. Entonces, digo, se están invirtiendo aquí quizás eh, muchos tiempos personas para recoger esta información que luego no va a ir a ningún huerto útil. Claro, entonces, mi, mm, vuelvo a lo que decía antes. Es necesario en la comunicación y yo creo que aquí sí sería responsabilidad de la Administración de hacer un plan de difusión a los distintos sectores, social, clínico e investigación, de cuáles son los caminos a seguir eh, y qué tipo de información eh, podríamos eh, intentar cuidar más para recoger unos datos que realmente sean valiosos de poner para los distintos propósitos y potenciales que hay que seguir. Esto no tengo la, la menor duda. Por ejemplo, otro caso que eh, tocaría, los datos genéticos… Eh, son muy caros. Ahora mismo estamos hablando en un mundo de la precision medicine y entonces aquí yo tendría en cuenta que hay estudios de base poblacional que están haciendo con las últimas tecnologías en los mejores centros norteamericanos y europeos, incluidos algunos españoles, una, eh, el perfil genético y, y de las principales ómicas de una serie de participantes en estudios de investigación y que estarían disponibles. De alguna manera incorporar, no para accesibilidad social o administrativa estos datos, pero saber que existen, ¿no? Y de alguna forma exigir o llamar la atención de los investigadores de proyectos, eh, digamos, importantes, para que estos datos, de alguna manera, preservando siempre el secreto estadístico y demás pudieron estar disponibles de cara a luego hacer predicciones de enfermedades raras, de riesgos de cáncer, de etcétera, etcétera. no eh, Volviendo al, al principio, yo creo que tenemos un desafío a todos de mejorar la comunicabilidad entre los distintos usuarios interesados en, en el uso de datos abiertos y en andar este camino en los próximos años. Esto no… Esto no es fácil, yo lo reconozco, ¿no? Pero eh, más allá de las jornadas estas, que es un punto interesante para llamar la atención sobre el tema, yo haría un pequeño esfuerzo por aquí y creo que lo debéis de liderar, ya nos desde, de alguna forma, desde la eh, Administración, contando con la colaboración de todos, para esto estamos ¿no? eh, expertos en distintas áreas que puedan ayudar, que puede ser interesante desarrollar desarrollar proyectos específicos con los fondos que cada vez estamos viendo que, eh, que van viniendo para desarrollar todas estas líneas. Y nada más, no es ninguna pregunta ni nada, es una pequeña reflexión. Gracias. No, sí, si sí, me permite, solo brevemente. Del, el proyecto de, de Cuídate sí que sí que es un proyecto lleva muchísimo tiempo, o sea, lleva desde el proyecto en sí, pertenece a los proyectos de Fit salud y, y sí que es cierto que ha sido muy complicada la, la ejecución del proyecto de, de compra pública innovadora y demás, junto con Canarias, que es el líder del proyecto, y nos ha costado bastante, la verdad, llevarlo adelante. Sí que sé que se compartió con las fundaciones y todo, pero, que, pero es posible que ahora esta parte final, pues haya ido apresurado en el tiempo y se podría haber mejorado, seguro, porque, bueno, pues los proyectos tienen una fecha de fin y, y es lo que hay, pero bueno, eh, nosotros sí que tratamos de contar con vosotros para la definición de proyectos, porque lógicamente sois pues los que estáis en el día a día y, y veis lo que hace falta y lo que se necesita. Entonces, a la hora de, de lanzar proyectos y propuestas, cuando enviamos las primeras propuestas al Ministerio, pues sí que se hizo una consulta en general a todos los departamentos para que nos dijeran un poco hacia dónde hacia dónde podíamos ir. Está por ahí también pendiente el de anatomía patológica digital y de bueno pues otros muchos que, que habría que ir lanzando. Y, y el tema de datos gene, de genético que comentabas, de incorporarlo, como he dicho, es otra de las, de las líneas que supuestamente va, va a venir fondo, pero no hemos propuesto nada todavía. Hay que, hay que ver qué se define y qué se pone y hacia, y hacia dónde se dirige, hacia modificar las historias clínicas para que incluyan esa información, comprar equipamiento para que hagan las determinaciones genéticas, eh, comprar infraestructura para que de verdad pueda secuenciar lo que, lo que estoy haciendo... Eh, en, en formación, para, tanto para profesionales para pacientes. Hay, hay, muchas, hay muchas líneas en las que se pueden invertir esos fondos de, que lleguen en ese campo. Muchas gracias, Janos. Gracias, Jesús, por tu intervención. Eh, bueno, pues yo creo que por ser respetuosos con, con el horario... Dado que cada uno tiene sus, sus agendas. Esto del MIT tiene eso, que parece que tienes libre todo el tiempo y en realidad tienes ocupado todo el tiempo. ¿no? <ríe> eh, nada, vamos a ir clausurando. Yo quiero agradecer muchísimo de nuevo, pese a ser reiterativo en, en el tema, la participación de, de todos los ponentes. Eh, que ya no se esté tan receptiva a, a nuestras peticiones, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Luego, como los buenos reyes magos, ella vendrá dentro de un año con parte de las demandas o no, según, según se le permita gestionar. Pero sí que es verdad que ha quedado de manifiesto una vez más en las jornadas esta necesidad, en la que, por otro lado, alegra ver que, que nuestras administraciones están alineadas con, con nuestros requerimientos como investigadores o como o como profesionales en cada sector, y, y yo creo que, que quedan, quedan encima de la mesa cosas muy interesantes. Se habla también de la formación, de, de, ese, de ese canal que hacía referencia ahora Jesús, de bueno, qué necesidades hay, qué podemos ofrecer, ¿No? y esa comunicación que a veces es bueno tiene sus carencias, pero que cada vez se va resolviendo mejor. ¿no? Yo creo que quedan cosas muy interesantes sobre la mesa para, probablemente, entiendo que las jornadas sí si se repiten el año que viene. Y en ese caso, bueno, pues volveremos a, a contar con vosotros, abusando de vuestra paciencia y vuestra amabilidad. E intentaremos, en la medida en que nos llegue antes la convocatoria, gestionarlo con un poquito más de antelación para, para darle la difusión y cuadrar las agendas, que esta vez ha sido todo, todo a saco, ¿no? Nada, agradeceros una vez más y quedamos a, a la espera. Bueno, tenéis nuestros correos, tenéis nuestros canales abiertos para, para podernos hacer llegar cualquier comentario. Esto también va dirigido a, a la audiencia porque bueno, pues a partir de estos comentarios trataremos de mejorar las, las siguientes jornadas. Muchísimas gracias a todos y, y quedamos a, a vuestra disposición para lo que sea. Gracias. gracias. gracias.